Entonces, es un poco, bueno, pues, eh, la intención y, y un poco, tanto Begoña como yo, lo que pretendemos es un poco concienciarnos de que hay que alimentarse, indudablemente, pero que sea de la manera, eh, digamos, correcta para cada uno. ¿De acuerdo? O sea, no todos necesitamos los mismos nutrientes ni todos tenemos el mismo desgaste diario. Entonces, un poco eh, marcar esas pequeñas pautas, que me imagino que más o menos todas las sabemos, pero bueno, un poco refrescar la memoria. Eh, lo que digo, es una charla-coloquio, con lo cual es algo abierto. Cualquier duda, cualquier puntualización, yo encantado, Begoña. Bueno, mi nombre es Javier. Yo soy Begoña. Y, y sobre todo eso, un poquito no, no, no, no, no, no, acostumbrarnos. Eh, que? Basando... Soy dietista, que soy ¿no? Sí. Asesores nutricionales, sí. Somos asesores, lo que nos encargamos nosotros un poco es de que todo aquel que está un poco despistado, que dice, pues es que quiero hacer algo con mi nutrición, digamos, eh, un poco encauzable. ¿no? ¿En dónde? Eh, nosotros tenemos un, la oficina, digamos, en la calle de Repuente. No mm. sé si conocéis, eh, cerca del tanatorio. Sí. Vale, de la albericia, pues hay una nave que es de obsesión y ahí lo que hacemos es, bueno, pues, eh, iba a decir, consulta, no es consulta realmente, lo que hacemos es charlar y, y un poco personalizar en cuanto a las pautas de cada uno, ¿vale? Eh, me gustaría empezar, bueno, pues algo sencillo, eh, todos sabemos que tenemos que comer, está ah, claro, <ríe> pero ¿cuántas veces tenemos que comer? ¿Cuántas veces creéis que tenemos de comer, más o menos, diarias? ¿Dos, tres, cuatro, diez? No serían tres, ¿no? Aconsejable, eh, aconsejable dicen cinco, sí. o decimos sí, cinco. cinco. Eh, algo que los niños lo tienen asumido. ¿Quién tiene niños por aquí? Hay niños grandes gente, o pequeños, no, pero. Los niños, niños ya no se caen de la cámara. Vale, siempre les hemos dicho desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena, sí, que sí. sí. Bien, eso lo hacemos con los niños, porque los, los, mayores los mayores no lo hacemos. De hecho, les obligamos. ¿Eh? Los mayores, ¿en qué momento perdemos esas pautas? No, Porque eh, yo ahora mismo sigo haciendo esas pautas. ¿Por qué decimos esas cinco comidas? Es muy sencillo. Porque no obligamos al cuerpo a trabajar en exceso ni en defecto. O sea, si tú cada cierto tiempo ingieres alimentos, tu estómago está constantemente eh, trabajando. Y tu sistema inmunológico sabe que le vas a dar comida. Tu cuerpo sabe que le vas a dar comida, con lo cual tampoco retiene ningún tipo de nutriente. Entonces, eh, una de las pautas, cinco comidas. ¿Sí? ¿Quién las hace? Bien, bien. Desayuno, almuerzo, la comida, merienda y cena. Perfecto. Dentro de las pautas esas, hay que saber también muy bien cómo las hacemos. Es decir, eh, podemos desayunar fuerte dependiendo de nuestro día a día. Algo que nosotros siempre aconsejamos y le decimos a, a, a nuestra gente es tú cuando tienes tu carga de, de trabajo, digamos, o no, pues es que yo voy al gimnasio por la mañana. Es que al final del día estoy cansado. Pues normalmente lo que hay que hacer es acostumbrarse a comer eh, acorde con nuestro ritmo de vida. Esa es otra de esas pautas que nosotros marcamos. La salud es importantísima. Y reforzar nuestro sistema inmunológico es lo más importante, créeme ¿Cuándo comemos la fruta? Habitualmente después, de postre, últimamente, ¿no? Sí. ¿Sí? No, no. no. De verdad que esto es. Poco, es que estoy aquí como en esta punta y me siento un poco como enfrentado, ¿vale? Y eso no, no me gusta. Es un poco, lo que quiero es un poco conversar con todos. Entonces, podéis eh, sentarte aquí también. Es un poco eso. Eh, a ver, la comida que hay que hacer, nosotros siempre decimos una, un desayuno fuerte, porque habitualmente es nuestra carga, al iniciarla del día, es una carga fuerte, de energía, lo que necesitamos, bien para el trabajo, para llevar los niños al colegio, eh, es que hay que echarle mucha paciencia, paciencia y energía también. Porque como tengas un par de chiquillos se echa a correr detrás de ellos. Entonces, eh, el desayuno normalmente es aconsejable hacerle fuerte. Algo de fruta, eh, no me vale un café y salir corriendo. Tengo o tenemos muchísimos clientes, por así decirlo, que hacen eso: se toman un café y salen corriendo. No queremos eso. Lo que queremos es, sobre todo, tener energía para que cuando lleguemos al final del día sigamos con la sonrisa. Habéis escuchado lo de Mensana, Incorpore Sano, todos, ¿no? Bueno, pues en eso también se basa nuestro. Nuestra premisa, nuestra premisa, ¿no? Nuestro día a día. Que tú llegas al final del día con energía, pero sobre todo con una sonrisa apuesta. Eso es fundamental. Y eso se consigue cuando uno está sano, cuando uno está equilibrado, cuando está de nutrientes óptimos. Porque no te tienes que preocupar, porque tienes las hermanas <tose> por las nubes y entonces sin darte cuenta estás sonriendo, estás... No sé, estás de olagante. No nos pasa que hay días que dices oye, pues después estoy como activo, ¿no? ¿Sí? Sí, decís todos que sí, pero... Vale. Bueno, otra de las preguntas que me gusta. El tema de la fruta, ¿no? No quiero entrar en discusiones de si de vegetarianos o veganos. Yo creo, yo como de todo. Lo que hay que hacer es comer de una forma equilibrada. Es decir, no me vale comer solo fruta. ¿vale? El cuerpo necesita hierro, necesita azúcar, necesita necesita todos los nutrientes entonces, ¿cómo lo vamos a comer? eso depende de cada individuo y es respetable o sea, a mí me dice alguien que tiene una dieta equilibrada a base de pescado me parece extraordinario si todo lo que te gusta es el pescado ya que comemos por lo menos algo que nos guste ¿no? lo, que no es, lo que no es saludable sobre todo para la mente es cuando te obligas ¿alguien ha hecho alguna vez dietas y cosas de esas? sí, ¿verdad? todos, lo hemos hecho todos yo, el primero, levante la mano no, y es, es verdad, que... yo lo he hecho el primero. O sea, porque es verdad. Y llegas ahí al médico y te dice: Señores, a partir de ahora vas a comer verde por la mañana, por la tarde, torde y noche, y a todas las horas vas a comer verde. Y tres litros de agua, no, dos litros de agua. Bueno, pues. ¿Y fuera de de carbón? Lo que hay que hacer es un poco equilibrarlo. ¿Por qué? Porque luego tengo otra está enfadado. ¿Sí? Bien. Eh, ¿En qué se basa? Lo que os digo: cinco comidas diarias. Es importantísimo. Y luego acorde con el ritmo de vida de cada uno. Cada uno tenemos un ritmo de vida, ¿sí o no? Sí. ¿Quién trabaja por la mañana, sí, sí, por ejemplo? Sí. sí, yo por ejemplo estoy esta semana de mañana. Claro. Para desayunar sí que hago pues, una leche vegetal, que tomo leche vegetal, un uh -huh. colocado, y unas rebanadas de pan con, con queso de un talimino. Perfecto. Y tres o cuatro. Carga calorífica, sí. y a funcionar. Eh. Y a media mañana, pues unas piezas de fruta, uh -huh. a las dos y media vas a comer. Por la tarde la merienda eh, es lo que tiene estar solo y que vas al frigorífico, vuelves, ¿verdad? ¿Y cuando estás de tarde, por ejemplo? Eh, el desayuno, sí, suele ser igual, ¿eh? Sí, ¿Y hacer, sí. por ejemplo, en el trabajo, haces una parada a media tarde? Eh, a media tarde, como, como fruta, como fruta otra vez, y las cenas muy ligeras. ¿Haces ¿eh? noches o No, ahora ya no. Sí las hacía, ¿eh? Pero volvemos a la misma. Yo procuro que el, el, el bocata que, que tenemos, el tiempo, sea de fruta, siempre. Sí. Fruta y unos suculis. Pero claro, si estás de noche, por ejemplo, no puedes hacer una cena muy ligera. Porque esa cena eh... es lo que te tiene, te tiene que aguantar sí. el cuerpo toda la noche de trabajo. Ya, y, ya, ¿sabes? Ya, ya, ya. Claro, lo que decía Javi, de, dependiendo de la actividad de cada persona y de cuándo es eh, claro. su máximo punto de actividad, es cuando tiene que, que claro, más. lo que vayas a hacer. Claro. claro yo por ejemplo, si sé si, si, si, ando en bicicleta, pues si sé si, que por la mañana voy a salir en bicicleta, mm. sí que desayuno fuerte. Claro. A la hora de la comida, pues eso, pues un plato. Un plato. Un plato. Un plato. Bien, con tu Sí. Hombre, sí. sí, sí, lo bueno es que la comida tenga un poco de cada cosa. Ya no un plato de alubias y ya sino pues un poco si puede ser vegetal o bien un arroz o tal y luego pues siempre una proteína para que al sí, cuerpo no le falte de nada no grandes cantidades pero sí, o sea, de verdura por ejemplo se si puede comer la verdura y sí, sí, sí. una proteína porque el cuerpo no le falte pues, un arroz, otro día un poco de falta no, si eso o sea, es que lo que lo no lo lo que bueno pues, últimamente pues un solo plato curioso pero un solo plato, tampoco el cuerpo me pide mucho más sí, <risa> no porque que nos ibas a contar y no sé qué opinión tenéis sobre el ayunar o saltarse la cena, yo creo que dejar también que el cuerpo se limpie a ver, ¿hay, si hay, hay muchas formas de limpiar. normalmente el hay, detoxificaciones. Es es el hay detoxificaciones hay <risa> detoxificaciones pero, sí, pero sí, depende de cómo. yo por ejemplo las comidas no hay que saltárselas sí. o sea esas cinco comidas que no vas a hacer. Nivel, sí, ¿no? No, no, no. no, porque... Perdón, a ti decíamos... Eh, hay diferentes formas de hacer una detoxificación... Al quitarle al cuerpo una comida... Bien sea o la cena... Una de las comidas... Le estás castigando... Le estás dejando de meter nutrientes... Que tu cuerpo... Las células necesitan... Para, para funcionar bien en condiciones... Entonces... Eh, al cuerpo no hay que así. dejar de alimentarle nunca... Nunca... Porque al final... Eh, cuando hay carencias... ...el mismo lo va a demandar. Entonces, lo que tenemos que hacer siempre es darle de comer. Cuando hacemos dietas de detoxificación, seguimos comiendo. O sea, cuando hacemos una jornada de detoxificación, lo que hacemos es comer, pero comer otro tipo de producto. Eso, define esa palabra, eso de detoxificación. Lo que hacemos es limpiar el cuerpo de toxinas. Lo que hacemos vale, vale. es, ahora está muy, yo lo llamo detoxificación, al final no es más que una limpieza. Sí, o sea, sí. tú imagínate todas estas fechas, hemos hecho... Eh, acopio más que de sobra de un montón de, de producto, entonces eh, hay días que a lo mejor te encuentras muy pesado sí. o que has comido en exceso determinadas cosas, entonces para digamos limpiar el cuerpo, detoxificarle, haces una dieta más blanda, ¿no? lo hacemos más o menos todos, pero nunca dejar de comer. Pero no solo de alimentos, porque lo que respiramos no es, no es puro, o sea no es aire puro, lo estás metiendo en el organismo, son toxinas, Medicamentos que podemos tomar son toxinas, o sea, sí. todo al final te va dejando residuos, toxinas. ¿Quién se encarga de ello? ¿El, de limpiarlo, el hígado. Entonces le damos mucho trabajo. No es solo una limpieza de, de un exceso en una comida, sino de todo, o sea, de, de nuestra vida en general, porque o son medicamentos, sí. o es el aire, o es, yo qué sé, si fumamos y tal, todos son toxinas que vamos metiendo. Entonces, sí, de vez en cuando sería aconsejable hacer una una vez al año. Por lo menos una vez al año hacer una limpieza del organismo, porque las células van a ir mejor, porque puedes evitar muchas patologías en el futuro, o sea, puedes evitar diabetes, puedes evitar eh, colesterol, puedes evitar hipertensiones... Al cuerpo funcionar bien, comiendo bien, eh, puedes evitar muchas, muchas enfermedades, muchas patologías. ¿Esas cosas eh, se logran simplemente con cambiar la dieta en la cena? Cambiar, cambiar los hábitos ¿alimentar? Es cambiar los hábitos, nosotros hablamos siempre de hábitos, todos tenemos hábitos. A ver, mira, esto eh, y es un poco por meternos en un poco de historia, ¿no? Todos venimos de una sociedad industrial, al final, donde lo que se hacía era, o nos trataban como mano de obra. Eh, salías y te iban a llevar a la fábrica. A ver, generalizo un poquito. Entonces, ¿qué sucedía? Las fábricas van por turnos y los horarios, si os dais cuenta, están, o los que hemos heredado, están aclimatados... Precisamente a esa sociedad industrial. Hemos evolucionado. Ahora estamos en una sociedad mucho más global, donde cada uno, más o menos, tiene un ritmo de vida diferente al, al industrial. Es decir, yo ahora mismo, eh, hay gente que trabaja desde casa, eh, hay gente que trabaja por las mañanas, o solo por la tarde. Entonces, no todos tenemos las mismas pautas, o los mismos hábitos. Entonces, siempre hablamos de hábitos. ¿Qué hay que hacer? Y es lo importante. Tenemos que sentarnos y ver cuál es nuestra día a día, y dónde realmente necesitamos determinada, digamos, carga nutricional. Nosotros lo hablamos de esta manera, nosotros, por ejemplo, cuando asesoramos a alguien, lo que hacemos es ver su día a día, desde que se levanta hasta que se acuesta, los desgastes que tiene, qué tipo de comida se hace, eh, todo. Y ahí analizamos y decimos, pues es que está bien hecho el proceso, los hábitos, los cinco comidas, pero, digamos que la comida tienes que hacerla más sencilla, cargar más a lo mejor la cena, o, ¿sabes?, determinadas pautas... Sí, depende de cada persona. Sí, para para optimizar mismo. sobre todo el resultado. Es decir, yo por ejemplo, si ¡Oh! en mi día a día, ¿Salud? yo puedo hacer una carga por la mañana, un desayuno fuerte. Sin embargo, yo la cena la hago muy sencilla, porque me acuesto muy pronto. Entonces, si yo, si yo hago una cena fuerte... Pues es que mi cuerpo va a estar trabajando cuando esté dormido, entonces hay que hacer una cena más liviana. Hay quien su cena o su mi cena es su comida. En este caso si tienes a turno cambiado, claro. Entonces no no es que yo para cenarme como esto, ya, pero es que vas a trabajar después. Entonces hay ciertos hábitos que son los que hay que cambiar. Pero importante siempre hablamos de lo mismo. Los cinco ingestas, cinco comidas diarias. Cada uno las va a hacer de una manera. Eh, intentar equilibrar siempre la dieta que es lo que es importante es decir, no vamos a comer todo carne, todo verdura Tien no, tenemos que comer de todo ¿que nos gusta más la verdura? perfecto, pero que tengamos proteínas dentro de nuestras verduras bueno, pues incorporamos más el garbanzo a lo mejor ¿El para, el in peso, para más incrementar peso. más la proteína o carbohidratos metemos más, legumes, más arroces por ejemplo ¿Qué te parecía la dieta esa de este señor este que decía que, que o comer hidratos o comer proteínas y no mezclar? Pues una salvajada. ¿Y si se bajaba peso? A ver, pero una cosa es la pérdida de peso. Si dejas de comer también no, no también pierdes peso. peso. Es que pero una cosa, no cosa es, no dejamos de comer, ¿no? De comer, ¿no? no, pero no estás... A ver, pero los niveles de nutrientes, pues, claro. los niveles de nutrientes no están en estado óptimo. Siempre hay carencias. A ver, tú te puedes Yo mañana quiero perder peso. Y esto es a ver, esto no lo haga nadie, ¿vale? Sí, porque luego decimos cosas y la gente se pone a hacerla. Entonces tú imagínate, yo quiero perder peso. Me cojo mañana y digo, ¿qué diuréticos hay en el mercado? Y empiezo. raca. Y me tiro cuatro días. Claro que pierdes peso. ¿Pero por qué? Porque estás eliminando todos los líquidos. ¿Qué estás incorporando a tu dieta? Realmente. ¿Has incorporado carbohidratos? Nada, porque dejas de comer de todo, porque quieres perder peso. Y es que eso lo vemos, ¿verdad? Sí. Y más en estas fechas que todo el mundo quiere bajar sí. para ponerse el bikini ya, Entonces, o el traje de baño. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Comer de una manera equilibrada. Si tú te basas en comer carbohidratos, pues es que al final tu cuerpo… ¿Y ¿Sabes necesita ¿y eso es lo que pasa? Aparte de que no está bien nutrido tu cuerpo, <coughs> luego tú no vas a seguir con esa dieta toda la vida. No. Llegará un momento en el que vuelvas a comer normal. ¿Qué va a pasar cuando vuelvas a meter los carbohidratos Que tu cuerpo? Va a decir... Efecto rebote lo que hacemos. ¡Oh, Dios hacemos, mío! O sea sí. Carbohidratos, ¿cuánto tiempo hacía que no les cal... No les, no les, me les quedo. ¿Y qué va a hacer? Lo retiene. Y ahí es cuando es volve, el famoso volve. efecto rebote. Claro. Todo lo que le vayas metiendo, que le has quitado a tu cuerpo, lo va a retener. Porque dice, ¿y si me lo vuelve a quitar? Entonces me lo quedo. Entonces lo retiene, lo retiene. Y eso es la, la, la famos, el famoso sí. efecto rebote de todas las dietas porque al cuerpo siempre le, le privan de algún nutriente claro. y el cuerpo necesita todo Mira. y puedes adelgazar de una forma sana, si lo quieres adelgazar, puedes adelgazar de una forma totalmente sana con todo, con todos los nutrientes que el cuerpo necesita y luego es, es un hábito de vida, eso es una forma de claro. vida, o sea, al final es lo que te digo, es que al final no es una dieta, es una forma de vida, es reeducarte. Mira, en eso de pérdida no, de peso, no por ejemplo, peso. En la pérdida de peso, ahí sí que, sí que con, reconozco que tengo un poquito de experiencia. Eh, yo hace cuatro años pesaba 92 kilos. Entonces, eh, mi vida era un auténtico desbarajuste. O sea, pero creerme, comía sin conocimiento, mmm, comía deshoras, o sea... Entonces, llegó un momento en que dije, no, ya, se acabó. Digo, pero hay que predicar con el ejemplo. Y empecé a hacer las pautas, o sea, empecé a hacer los hábitos de comida, de salud los normales. Me senté y dije mi vida ha cambiado, esto es lo que yo tengo que hacer en mi día a día, pues esto es lo que yo tengo que consumir. Pero yo como de todo, o sea, yo ahora mismo si me veis hace un rato, pues me estaba comiendo una palmera de hojaldre. O sea, que es que no me privo de nada, pero lo que hay que hacer es que tu cuerpo esté concienciado, de que nunca le falta Mira, algo que es, es fundamental y que tenemos que aprender todos es que el consumo sobre todo eh, o digamos... Eh, la demanda nos la provoca este de aquí arriba. Sí, no o sea, es este. Sí. Si, si tú el cerebro está programado para que, que sabe que vas a estar comiendo cada cuatro horas, no va a haber demanda. O sea De hecho, es muy inteligente el cuerpo, porque todo aquello que comemos de más, no lo retiene. Asume que le sobra y lo expulsa. ¿De acuerdo? Con lo cual, dices, ¿cómo es posible? Porque llevas marcándote esas pautas, esos hábitos, y al final eso es lo importante, ¿vale? que nuestro cuerpo se acostumbre y nuestra mente está concienciada de que no estamos ni pasando hambre, ni comiendo en exceso, ni comiendo solo arroz. Eh, o verdura, vamos, pero me refiero. Que él sabe que estamos comiendo constantemente. Con lo cual, no tiene la necesidad de acumular. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque cuando tú vas a prever que vas a hacer... Un esfuerzo ya te nutres. Entonces, es distinto. Eh, a ver, es un poco... Veníamos un poquito a marcar o a refrescar ¿no? el tema de los hábitos. Hábitos, salud, sobre todo salud. A ver, sé que estamos en momentos, sobre todo después de las fiestas, estéticos también, pero sobre todo salud. Salud sobre todo por una cosa fundamental, porque al final eso es lo que os he dicho antes. Tu cabeza luego está centrada, estás activo, eh, tienes el nivel óptimo para que tu cerebro esté funcionando, que es a lo que venimos, o sea, al final, eh, que tu día a día no sea una carga, que no llegues a las 7 de la tarde y digas, si se me ha olvidado esto, si es que no, si es tan sencillo como marcar esos hábitos y creerme, eh, luego ir preguntando si tenéis cualquier tipo de, de consulta, pero marcándonos desde el principio unos hábitos y, y sobre todo y haciendo hincapié en que comer de forma inteligente es mucho más sencillo, o sea, nuestro cuerpo es muy listo. Vamos a llegar al final del día con energía, con ganas de reírnos, con ganas de conversar, de andar, de moverte, porque todo esto, si tú estás comiendo sano, al final te mueves. Si te mueves, liberas endorfinas. Si liberas endorfinas, estás feliz. y Si estás feliz, tu mente está activa. Es así, es una cadena. Es tan sencillo como eso. Ahora lo que tenemos que conseguir es el proceso. ¿Dónde nos quedamos? Que normalmente el primer paso ya lo hacemos mal. Porque desayunamos, o desayunamos un café, y luego marchamos a no sé dónde. Es que hoy, no tengo, hoy tengo mucha prisa. No me da tiempo, me he levantado. me Hace 20 minutos, me tomo el café y escapo. No, no lo jamás. Si hay que levantarse 15 minutos antes, nos levantamos 15 minutos antes, y ya está. Pero nos sentamos, cogemos nuestra... Elaboramos nuestro desayuno. Yo me cojo todas las mañanas mi tostada de pan de centeno, por ejemplo, mi aceite, mi pieza de fruta. Depende, hay veces que infusión, otras veces eh, leche. Depende, según me apetezca. O sea, la verdad es que según me apetece ese día. Pero siempre me siento y disfruto de ello. Si no hay pecado en disfrutar de la comida, al contrario. Pues es que es maravilloso. O no. Pues es que para mí es uno de los mayores placeres que hay, disfrutar de la comida, sobre todo si, la, si tú eres el que la procesa. ¿no? Algo importante, eh, antes me comentaba una de las chicas que ha estado, eh, el tema de la alimentación en cuanto a los productos. ¿Qué tipo de productos? Yo soy de los que confía, y, y no sé si me equivoco o no, confía en el producto cercano, para que me entendáis. O sea, si puedo comprarle a, a Pedro el de San Román, le compro a Pedro el de San Román. Por dos cosas, ¿eh? Primero, porque la calidad es mejor porque no está guardado en cámaras, mmm, habitualmente no está modificado genéticamente, es un producto que a pesar de que la semilla ya viene un poquito tocada, lleva el proceso natural de maduración. Yo por ejemplo soy feliz en verano, yo cojo mi bicicleta, porque soy de los locos que van bicicleta, o sea que si me veis por ahí con traje, corbata y bicicleta soy yo, o sea no os asustéis, y voy por ahí, paso por un árbol y cojo una pieza fruta, pido permiso cojo una pieza fruta del árbol, cuando veo que está para comer. Y me da pena cuando paso. Mira, este verano he pasado. ¿Conocéis el alto este de um, Mogro? Mor, Yendo para Miengo, perdón. A la mano izquierda, la ermita. la ¿Conocéis la iglesia? La... Vale, ahí tiene unos frutales brutales. Tiene un peral maravilloso. Bueno, pues las peras las he visto en el suelo. Y yo digo, y me vais a perdonar la expresión, ¿cojones? ¿Qué estamos haciendo? O sea, ¿estoy pagando a dos euros el kilo de peras de no sé dónde, que a saber de dónde vienen? Y tengo un árbol al lado de casa, lleno de peras. Sí, que pueden llevar tres años en una cámara. Hay mucha gente que no... Eh, a mí me ha pasado de... Estábamos llegando montando a caballo por un sitio y, y mi amigo cogió una ciruela, que mm. no estaban maduras, pero bueno, cogió a ver cómo estaba ella. Y nos dice la señora, esas no, pero estas de aquí están maduras y queréis llevaros, porque es que no le gustan a nadie en la casa. Los señores son súper, super mayores los dos y claro, tenían algunos hijos, pero no le gustaban las ciruelas a nadie entonces la señora no podía subirse al árbol a coger ciruelas porque no estaba, por culpa ello y, y dices, pues, digo, es que no tengo ni dónde llevarme las ciruelas, ahora mismo no puedo porque es un poco difícil, pero hay gente que le pasa eso tiene los frutales porque se pusieron en muchísimos, fuera, a veces muchísimos en muchísimos años y a veces tienen que... yo estaba el otro día cogiendo mandarinas no sé, habremos cogido 20 kilos o 30, no sé, sí. 30, están deliciosas, pero es que mm, mi colega fue, a ir a iros y coger muchas, no todas, que el árbol necesita más. Yo confío esa, en eso, el y el consumo muchas, cercano, el consumo, digamos, de, de ámbito de influencia, es decir, sí, seguro que todos conocemos gente que tiene fruta, porque aquí es más fácil, o verduras, pero el seguro que yo me voy a Cabuérniga o me voy a Cabezón y hay ganadería de ahí al lado, que la carne, yo le he probado, es extraordinaria. Eh, ...te vas... ...tenemos el puerto... ...por favor... ...que estamos comprando pescado... ...de a saber dónde viene... ...y tenemos ahí un puerto... ...pero maravilloso... ...una lonja maravillosa... ...o sea... ...con esto qué quiero decir... ...no quiero decir que todo el mundo compre en el mismo sitio... ...pero que tenemos muchísimos recursos cercanos... ...y al final por comodidad... ...nos estamos yendo a perder calidad... ...creerme... Sí. ...perder Vamos calidad... A superficies, que lo ...es tenemos mucho más todo. fácil... ...en tres pasillos... ...asignado el cesto... ...que es mucho más fácil... Pero tenemos pero sí. cerca la posibilidad de tener, sobre todo en esta provincia, eh, producto de calidad. Eh, nosotros este, <risa> estas es navidades nos hemos vuelto locos sí. y nos hemos metido con los niños. vale Todos hemos hecho talleres por el mercado de la esperanza con los niños. Les hemos hecho un roscón de... o han hecho, perdón, ¿Han hecho un roscón de reyes, porque ha sido la semana previa. Pero la línea era que ellos entablaran conversación con los comerciantes, con el frutero, con el panadero, con el que fuese. Entonces ha sido maravilloso, creerme, maravilloso ver a los niños preguntarles, porque los niños tienen algo maravilloso y es que preguntan y no tienen miedo a la respuesta. Ni tienen miedo a pasar el sentido del ridículo Pregunta porque tienen esa curiosidad. esa curiosidad. Entonces, aprendes muchísimo y producto de primer orden, primera calidad. Eh, pescado, la carne, eh, las legumbres, la fruta, me estoy acordando de, de ¿cómo se llama? El de la... Eh, Lucas, el de la legumbre, maravilloso, o sea, maravilloso este hombre. Tiene... ¿Le conoces? Bueno, pues es maravilloso. O sea, les dio una lección de por qué esta legumbre. Pues, por qué esta legumbre, esta legumbre, y esta no, pero radical. Le dijo, ¿cuándo se cosecha? En septiembre. Yo no lo sabía, la verdad, o sea, sé que se cosecha, pero como ya te pierdes, en septiembre. Bueno, pues todo lo que esté de antes de septiembre ya es viejo dice chicos qué fecha de caducidad ponen los envases de superficies hasta tres años imaginaros de cuándo pueden ser legumbres. y les dijo mirad, cómo la vais a detectar cogió un puñado estas mirarlas tocarlas suaves suaves la tersura o sea todo lo que es las apretaba las entonces los niños aprendían muchísimo Joder, pues es que tenemos un mercado nos queda uno, ¿eh? Porque el de Tetuán hemos estado hace poco. Te porque te estamos ves? en un proceso ahí de concienciar a todo el mundo. <risa> lo que pasa es que hay mucha gente que hoy trabaja y no puede bajar al mercado. Pues es esa es española. la diferencia. Pero, hay, pero siempre hay pero, la frontería, pero, frontería del, por, barrio, eh, la yo, el del barrio, la pescadería. Es que es para desaparecer. Ni pescado de la plaza, pero claro. Mm. Yo, no, a pero ver, por cercanía o por por cercanía probablemente, pero es que <risa> yo entiendo que al final, por... joder, lo mismo que vamos a dar un paseo. Yo, yo es que soy de los que van paseando por eh entonces, lo mismo que vamos a dar un paseo a 100 kilómetros, pues cogemos un día tranquilamente. No sé si tenéis niños o no tenéis niños, pero creerme es maravilloso. ¿eh? Yo con los míos los hago. ¿eh? Cojo los míos, nos vamos... Un día nos hemos ido a la lonja, al pescado. No aquí, nos hemos marchado para San Vicente. Otro día nos hemos ido... Yo soy de los que salta la tapia. pido permiso, pero salto la tapia. O sea, permiso le pido después. Cuando casi tengo la fruta en la mano. O hace poco me dio en bicicleta hasta Potes, por tocar carmona y por ahí, y he parado por los huertos, y ah, pues no me daría unos tomates, o no me venderías unos tomates, o... y la gente está deseosa, de verdad. Pero si es que lo, lo, lo que decías tú antes, es que se está estropeando. Se y tristeza, eso sí es producto tristeza, de calidad, ¿eh? Es una tristeza, además. ¿eh? Sí. Eso es producto de calidad, créeme. Y luego todos podemos hacer en casa algo muy sencillo. Mira, ensaladas más o menos todos elaboramos Las cuatro cosas básicas, un huerto de estos ahora verticales, con tal, es muy sencillo hacerlo, de verdad, es. se planta un poquito y vamos haciendo un poco más sostenible todo, ¿vale? Pues cogemos la rúcula, por ejemplo, que se cría rápido, perejil, que eso sale en cualquier sitio, pues unos tomates cherry, que no hace falta nada, yo los he plantado en tiestos, o sea, todo eso, cuando uno lo tiene, come calidad, eso tiene que creerme, ¿eh? Porque lo vas a coger justo cuando hay que cogerlo. Y luego tienes ese diario, ese aporte diario. Yo me acostumbré a tener mi planta de tomate de cherry y cada vez que entraba y salía de casa cogí un tomatito. Fíjate qué tontería, ¿no? Pues al final vas aportándote, te vas, te vas nutriendo de una manera diferente. Pues en vez de cogerte la onza de chocolate o, o la galleta, pues <risa> coges un tomate. ¿Eh? Entonces. Eso es a lo que más o menos hay que acostumbrarse. Y procurar evitar las comidas procesadas. ¿Habéis ah, sí. visto ah. ayer el telediario o habéis leído hoy el diario? ¿Habéis leído hoy el diario alguno? Uh -huh. No. Uh -huh. bueno, Yo, un reportaje buenísimo. Una del queso. ¿Eh? el queso el, el, el, ¿El, el azúcar. El azúcar. Ah, sí, sí, sí. Todo el azúcar que llevan los alimentos procesados. De hecho, hoy en el periodo... Sí. Ah, ya no es, es, es colesterol, es la diabetes. No, bueno, es, es brutal. Es, es, brutal. La, es, de, pero, es la droga del siglo de Yo tengo dos sí, niños. Es que lo metes sin querer. Sí, no sí, te, te no te es digo. que me eche cinco cucharadas no, en el no, café, no, es. no. Es que me estoy comiendo el una pan. lasaña que he comprado sí, sí. tal. Y es que, miras por abajo, tiene, el azúcar tiene 12, tiene, es, 15 gramos de azúcar. 20. Yo tengo dos niños ahora mismo. Una niña de sí, 9 con colesterol. Una niña de 9 años con colesterol. Claro, luego he visto los hábitos de consumo de esa niña desde hace dos años o tres. Entonces, a ver, seamos coherentes. Que es muy fácil coger un bollo claro. para merendar y tomar bollo. Claro. Cuesta más hacer un bocadillo. Un zumo de o, bote. El, en lugar de coger. No la garaja, cojo voy al supermercado y cojo de los tres zumos unos sus gotes, que cojo de... uno. Eh, o sea, jo, yo no sé vosotros. Yo hablo por experiencia siempre, ¿vale? Yo estoy acostumbrada a llegar a mi casa y mi bocadillo de pan con no sé qué, y la pieza que de que fruta. ¿El tenemos aquí se puede comer? ¿Cuál? ¿El <risa> pan que tenemos aquí se puede comer? ¿El pan? El Comer se puede comer, ¿Cómo se puede comer de todo. De ¿Qué? A ver, como es el bocadillo, es que el pan de aquí hay es nada. A ver, el pan yo, te, pan depende, no yo te recomiendo, pan. yo te recomiendo, por ejemplo, que come, eh, compres pan de espelta. Esa harina de espelta es muchísimo mejor que la harina de trigo. O de centeno. Yo como, eso, yo como centeno. Pero centeno es en grandes superficies, ¿no? No, no. no, no, no, no, no, no, no, no panadería. Tú vas a comprar una panadería, panadería un poco panadería, tal, sí, si sí, tienes sí, confianza sí. con alguna de las panaderas o tal, ahí, te lo hacen. Si no. Pan de espelta. Es que me pico sí, un espelta o... El yo el centeno, ¿eh? Yo soy más de centeno. que me recuerda más al... Me gusta más la, la amiga. Más. Compacta. También es cierto que tienes que comer menos, A mí el desperta me encanta, porque el desperta es como... Como si de pueblo. A mí me gusta mucho. Y ahora que la han sacado más con semillas. El como sano. el pan es muy bueno. El pan, a ver, es algo que es nuestro. A ver, y qué mayor placer con un par de buenos huevos con un cachopan. Todos los días, no. Todos los días, no. Pero sí, o sea, nosotros siempre decimos, no, o sea, nosotros somos de los que comemos de todo, ¿eh? A mí no me escucharéis decir, esto no lo comas. No, no, no porque no, tiene todo, ¿no? sus procesos. O sea, al final todo es bueno. Lo que pasa es que lo comes, si comes esto, lo que tienes que hacer es comer una vez, dos veces a la semana, que es distinto. Perdón, dime qué difícil. Lo no, importante yo creo que es alejarse un poco de las harinas blancas, ¿no? Sí. Sobre todo. Sí, porque... Digo como primera base, sí, claro. luego sí. ya vas... Eh, sobre todo porque vienen procesadas casi no, todas, sí. ya, y, y el problema de ellas radica en que tu cuerpo no las digiere como hay que digerirlas. Entonces, es que el nivel de glucosa es... es especial. Mira, ah, hablando del reportaje, perdonadme, es que si no se me va. Eh, el reportaje decía que ha habido un, un acuerdo con las principales empresas y tal, donde se va a reducir el, el nivel de azúcares, sal, azúcares y sal principalmente dentro de los productos elaborados, es decir, Néctares de frutas, porque al final lo que nos tiene es fruta. Y es verdad, si lo veis, bueno, me imagino como yo, ya estáis todos mirando el zumo por sí. detrás cuando vais al supermercado. El que más un 8%. Madre mía. si resto... sí, ah, te pones a mirar azúcares. Sí, pero el otro 82%. ¿qué? No. no preguntes. Mierda. No preguntes. ¿Cómo van a reducir? el tamaño del azúcar en las cafeterías sí, no sí, necesito. el, sobre, en, dos, el sobre. en hostelería en pero esto viene todo porque, porque al final y es triste, somos la ciudad la segunda el segundo país de Europa con la gente, iba a decir peor alimentada, más gruesa, no, más gruesa o sea, más más o sea. el segundo de Europa que me parece terrible sí. sobre todo teniendo en cuenta que disponemos de dietas fantásticas como la tal. mediterránea, por ejemplo a ver, cada dieta en su zona, también esa es otra, eh eh, porque no es lo mismo vivir en Cantabria que vivir en Málaga. Entonces, eh, por eso aquí igual estamos más acostumbrados a, a más cuchara. calorías, Ay, a más de, eh, de También nuestro También de vida es diferente. Necesitamos más. Yo mira, yo lo sé porque yo tengo frío todos los días. Es que o sea, yo antes no tenía frío y ahora tengo frío todos los días. O sea, de hecho, me cargo una cazadora que pesa tres veces yo ya. Entonces te la pones y dices, ahora no tengo frío. Pero es verdad, a ver, tenemos que ser sensatos. O sea, no vamos a pasar ahora a decir, Shh, cero. No se puede. Entonces, importante hacer lo normal, digamos, hacer comidas normales, pero siempre equilibradas, acorde con nuestros consumos, acorde con nuestro ritmo de vida, con nuestro vida día, día a día, y sobre todo comer, o intentar comer de todo. Y vuelvo a decir lo mismo, porque luego me encuentro con... No es que yo solo como verdura, me parece bien, pero come todo tipo de nutrientes. Es decir, dentro de la verdura tendrás que hacerte una especie de dieta donde incorpores proteína, carbo, un poco de todo, ¿vale? Por eso que es importante. Y si eres vegetariano, hay proteína vegetal. También. También. O sea, que es que... <risa> <risa> Echa a la ahora es, es, es un poco irte a, a lo que realmente tu cuerpo necesita, hay que escucharle. Eh, el cuerpo hay que escucharle porque nosotros, si te pones a, a escucharle, te va a decir él mismo qué es lo que necesita. ¿Y qué pasa pues... al final con la comida que, que ingerimos? Que mm. tiene tan pocos nutrientes, o sea, los nutrientes les tiene, lo que pasa es que el cuerpo no se les queda porque no son de calidad. Entonces la, la mayoría al final tenemos que meterlo con, con complementos, pues bien vitaminas, tal, para que el cuerpo no, no, le, no tenga esas carencias. Y pues a la mayoría de la gente que que no está tomando el farmacón no sé qué, está tomando no sé cuánto, porque eso es por lo que decimos, porque llega por la noche y llega agotado a casa. Sí, que llega a casa. Entonces, claro, tienes que, que meterlo de otra forma, pero también hay que cuánto? tener cuidado con lo que tomas porque hay... Hay complementos que no son 100% naturales, sino que tienen Carga química. químicas, entonces... Y azúcar. Eso sí, es, azúcar. Sí, azúcar. Entonces, al final, tienes que tener cuidado con esas cosillas. Pero, ¿Cuántos llegáis al final del día con la sensación de cansancio? de mi mente no funciona lo mismo que funciona mi cuerpo. ¿No? ¿Qué dices, entonces, me cuesta hasta pensar. Sí, que estás así dices, me cuesta pensar. O... Alguien estudia normalmente y... Mira, a mí me pasan dos cosas. Por un lado, que estudio, me voy a poner las que me da el en los no ojos y eso que no me he traído no el látigo. ¿Eh? <ríe> Hoy no me he traído el látigo que normalmente y me pasado. Me da el soco en los ojos y <ríe> si sí, sí, los ojos los tengo un poco cansados. Por un lado estudio y por otro lado algunos días hago bastante más ejercicio, ¿no? Hmm. Entonces ayer ha sido uno de esos días que he dicho yo me voy a cenar porque pensé que me daba mal, ¿vale? Porque habíamos hecho muchísimo ejercicio. Hacemos todos los lunes, pero bueno, ayer fue más. Entonces, eh, lo que sí a veces me pregunto es cómo eh, cómo prepararme, pues eso, los lunes que voy a entrenar dos horas a porque son fuertes. ¿Qué tipo de entrenamiento haces? ¿De eh, porte, me, me subo a un trapecio. ¡Hombre, como sí. yo! ¡Mira! Sí. Entonces, yo estuve en la escuela de circo y es claro, muy divertido. Claro, pero, pero nos estábamos haciendo unos entrenamientos físicos muy Me imagino, purísimos. Claro, y además ayer bueno fue como... Bueno, ya te digo, que encima ahora, que aún así me comí el plátano ya, cuando llevaba cinco minutos andando, digo, ya me está subiendo el plátano, ya estoy mejor. Ya estás, pero, claro. Pero casi, casi me dio una pajara ayer. Sí que fue, fue más... Estábamos eh... cansados. Había merendado, había todo, ¿eh? No es que no hubiera comido, pero bueno. Que sí que esto, y luego un par de días a la semana, si puedo, que no siempre puedo, voy a escalar aunque sea un ratito. Con... Uh -huh. Y luego estudio. Y luego doy clases, con lo cual te requiere mucha atención. ¿Cuándo madre. estudias? Normalmente por la tarde. Por la mañana. Por la mañana, ¿vale? Sí, por las tardes trabajo y por las noches voy a hacer ejercicios si tengo tiempo. O... Pues hombre, tú por ejemplo, si tengo, si tengo tiempo, lo que si yo, que dicho, voy a bajar a hacer algo diferente. Cargar un poco. <risa> eh, bueno, el desayuno tiene que ser sobre todo bastante no intenso de pesado. Si no, sí que de nutriente omega, ¿tomas omega y cosas de estas? No. Pescado, alguna cosa de estas. Si estudias por la mañana, a ver, yo como consejo. sí no por la mañana Incrementar un poco avena, algo... Avena, frutos secos, fruta... Frutos secos, bien, vale, mm. perfecto. Sí, eh, nueces... Nueces, almendras... Vale, perfecto. Ahí con la avena y todo. Bien, porque eso lo que hace es que activas un poco el y... nivel, <coughs> nivel de... para el cerebro y tal. Funciona muy bien el omega 3. Y luego a medir. Para llegar por la noche que no llegues con la sensación de que como el plátano o desfallezco... Bueno, eso ha sido ayer, ¿eh? Porque no, pero me refiero, tú por ejemplo sabes que <risa> no. tienes, tienes algún día que es de esa carga. Pues lo que sí. tienes que hacer es, ya desde la comida, incrementar un poco la proteína y el carbohidrato, el carbohidrato. Y la merienda, en vez de hacer algo de fruta o algo... No, no, yo meriendo, meriendo. Si no meriendo, meriendo no puedo dar más clases. O sea, ya está vale, pues la la entonces... clase. Si no meriendo, pues quizá... No, ¿Cuánto, que tiempo, que antes, bien, ¿cuánto claro. tiempo antes del ejercicio, más o menos, meriendas? A ver, el cuerpo necesita un tiempo para asimilar los nutrientes. Eso lo tenemos claro, todos si más que... Claro, si desayunas antes cuando... no te subes a un trapecio porque te parece que te vas a volver. No, porque, un... al contrario, claro, porque claro, te estás trabajando claro. en exceso este el estómago claro. y entonces, digamos, pues, eh, tu energía está más concentrada. Pues desayunar Merendar a las seis, seis y media, más uh -huh. o menos. Y al trapecio te subes a las 8. A las 8 Empezamos a entrenar. Bueno un poco más tarde pero bueno, eso te voy a dar a correr, vaya pues, pues, no. pues carga un poquito más la comida un poco más, tampoco mucho más, carga un poco más de carbohidrato, un poco más de proteína y, y tienes que dosificar, es decir, si el entrenamiento es muy intensivo, ¿dos horas? Sí. Vale, pues dos horas. Coge, sí, no, vale, sí. es que te digo porque me he subido al trapecio y sé lo que es. Entonces, sí. intenta entre uno y entre una hora y otra, intenta incorporar también un poquito, pues. No te digo un plátano porque es muy fuerte. No, pero un par de almendras, una cosa Eso que es, que son... algo de frutos secos. Hombre, y en cuanto salgo... Para que o... siga tu nivel de energía. En cuanto salgo me como unas almendras, unos orejones y... Claro. chocolate, no pasa pues nada, no. tengo un poco de chocolate. El o... chocolate es más incómodo de llevar. <risa> pero vamos, a bueno, incorporar sí. un poquito, sobre todo por eso, porque si no el bajón... Normalmente eso viene siendo el bajón de, de glucosa, de azúcar. Entonces, incorporar un poquito para que mantenga ese estado óptimo y luego bueno, pues una cena tampoco te pegas si una cena ahí ahora loca, o sea. No, no, pero bueno, algo normal eh... a qué hora te acuestas? ¿Tarde? a las 12 o así. Te digo para que tampoco Pero si no, pero <risa> para que no te trastoque el horario del sueño. No, Porque no, así, pero no. bueno, que... Y comas y un poco más fuerte y, algo, y ya está. Yo creo que comiendo un poquito más fuerte e incorporando a, a medio entrenamiento algo más es suficiente. Intentar hacerlo así porque va a ser más cómodo. Sobre todo porque vas a estar demandando muchísima energía. Es que cuando hay cargas, sobre todo eso, yo siempre que aconsejo entrenamientos de ejercicio físico ahora. Ahora ya está bien. Pero es que una hora, hora y, media, y media. Claro, yo, yo sé que lo que es porque, es porque no te da tiempo. Sobre <risa> todo si es técnica entre que te colocas, no te colocas. A calentar, telas. Haces... ¿Haces telas? La sí. tela es brutal. Además sí. para los... Piernas y brazos. Bueno, las piernas son, las tengo fuertes, pero bueno, que sí. Sí, pero, pero que... es una carga. A ver, te digo por qué, porque los grupos musculares, date cuenta que va por tamaños, los grupos musculares, entonces no es lo mismo cuando tú estás, os lo digo a todos, ¿no? cuando tú estás haciendo ejercicio de un grupo muscular amplio, como pueden ser las dorsales, cuádriceps, son fuertes y son muy grandes, Le evitan mucha carga de energía. Entonces, eh, a mí hay gente que me dice, ah, yo entreno en el gimnasio, vale, pero es que entreno tal día, entreno pecho, brazo, tal... Bueno, pues no es lo mismo entrenar la espalda o las piernas, que el brazo, por ejemplo. Entonces, son músculos muy grandes que demandan muchísima energía, porque además se les somete a muchísimo esfuerzo, normalmente. Entonces, sí que tienes, que parecen, por eso os digo, que es un poco, parecen cosas casi lógicas, ¿no? Pero que no las hacemos. Es que creerme, no las hacemos. Entonces, mantenemos más o menos, comemos más o menos lo mismo siempre, pero nuestro día a día no es igual. Por eso decimos que tenemos que comer un poco con inteligencia, un poco acorde como es nuestra vida, mi vida es totalmente diferente a la tuya o a la tuya o, a la... o sea Hostia, es totalmente es distinta. A mi lunes, di para mí por lo menos un lunes que un martes. Claro. Entonces por eso lo que tenemos que hacer es eso, cambiar los hábitos. Con esto conseguimos que nuestro cuerpo esté en un estado óptimo siempre, o sea que esté preparado. Y perdona, la importancia de hacer algo de ejercicio. Ah, bueno, ya eso no es ir a un gimnasio eh. y machacarse, sino andar claro. media hora. Media, media hora tampoco ah. es. Todos los días, a ser posible todos los días, pero que el cuerpo se mueva, hábitos. tenga ejercicio. Igual que la alimentación es muy importante, el que el cuerpo se mueva es muy importante también. Eh, ¿Alguno de, de que se mueve en bicicleta una cosa, o nada. una cosa de estas? ¿Bicicleta? bicicleta ¿Sí? Eso por el monte, que yo creo que es buenísimo. Sí, sí. O además sea, sobre todo carga sí, sí, sí, de oxígeno, sí, la sangre, oxígeno sí, la sangre y el cerebro es maravilloso. Pero pues esos pequeños hábitos que a lo mejor muchas veces... Pues vamos a ir adelante y nos cogemos el coche. o Esos pequeños cambios también son fundamentales. Que aunque no nos damos cuenta, voy a coger el pan y muchas veces lo hacemos todo, ¿no? O, oh, pues qué pereza! Oh. Mira, ya aprovecho y nos, nos además nos autoengañamos, que es muy divertido. Pues es que, como además tengo que hacer no sé qué, me monto en el coche. Esas es las cosas que ponemos para. Sí, no, el... ya voy a aprovechar, no, ya voy. Me monto el coche. Yo, digo, yo, por ejemplo, he cambiado hábitos. Yo, en Santander es fácil verme con la bicicleta. Entonces, eh, me muevo en bicicleta casi todo. Y andando. ¿El autobús este año? Bueno, este año. Lo que, vas de año, lo que vamos de año no lo he cogido. Para que sabéis hagáis la idea. No le bueno, Y el es que año que pasado... Ahora me han, han dicho que es prácticamente imposible. No, no, no no, algo ah, que es bueno, aparte de eso, eso eh Sí, sí. El autobús ahora hay que estudiar ingeniería. Para aprenderse los enlaces. Yo creo que tardamos menos en el metro de Madrid. Pero bueno... A ver, Santander es una ciudad muy cómoda, entonces casi, casi, yo soy de los que andan mucho, o sea, yo vivo en la zona de Cazoña, no sé si alguno conoce, bueno, pues eh, yo me cojo, me bajo andando al centro, son 15-20 minutos, de verdad no traen ningún trastorno, luego cuando hay que subir ya es otra cosa, pero bueno, bajar no pasa nada. Si entras zonas peatonales, sitios que tienes... Fáciles está muy bien, ¿entendés? Sí, sí, sí o sea, pues por ha bien bien. Los lados, hábitos no solamente nutrición, de, de, de, de nutrición, sino también sí. hábitos en nuestro día a día, esos pequeños. Yo vivo en un onceavo piso. Bajo andando, no os voy a engañar. Subir, pocas veces subo, pero bajar, bajo andando. Os pues te recomiendo más subir que bajar. Sí, sí, sí, sí, sí lo sé. Y más que nada para la las rodillas. rodillas y el golpeo. No, yo es que pues mi pérdida de peso vino, vino sobre todo fomentada por la ruptura, la ruptura de ligamentos... Mmm, bueno, varias historias. Entonces dije, una de dos, o me quito kilos de encima, o sigo... Y además iba encrechendo, o sea, no es cuestión de que digas... Se pasa, sí se pasa, pero ¿cómo? ¿Sabéis cómo? A base de hipoprofenos, a base de no sé qué... Entonces, yo me negué. Yo llegué un día a la consulta y se lo dije. Digo, mira, Rosa, es que no quiero tomar más pastillas. No voy a tomar más pastillas. ¿Qué he de hacer para que no tenga que tomar más pastillas? Pues muy sencillo, lo mismo es, en esta vida es cambiar hábitos y dices, bueno, vale, mira, pues cambio. Sé que hay cosas que, de hecho, he cogido la bici a raíz de esto, o sea, normalmente salía a correr, estaba corriendo por ahí todo el día, pues ahora vas en bici, pues ya está, al final haces deporte. Es importante moverse, sobre todo, y ya lo mismo, no, no solamente porque quemes, ¿eh? porque te encuentras mucho mejor, porque psicológicamente ayuda el deporte mucho, y es uno de esos hábitos que normalmente no los tenemos o les dejamos aparte. No tengo tiempo nunca. Nunca tenemos tiempo. Si tenemos tiempo para otras cosas... ¿Quién ha visto anoche OT? ¿No? Vale, vale, vale, vale. Me he quedado. No me he enganchado y me he toda la vida. Iba de, a de, de decir es que no lo del... Hotel. ¿Cómo se llama el otro? Yo no veo tele. No tengo tiempo de ver tele. De, de, de las gafas, hombre. Me niego totalmente a ver ese tipo de cosas. Bueno, no me acuerdo, de no, nada de... Nada. Me acuerdo. el de, las gafas el, el de la la cara, las, las gafas, el que sale todas las tardes con las gafas. No sé, de de este que está en la a las 5 todo el día. El Jorge El Jorge este. el Jorge. Este. Salvame con. Lo mismo. o sea, siempre. Hay un rato para ver. O sea, yo. Hay veces que digo a los niños, ¿no? Yo trabajo con niños aparte, soy animador, animador infantil. Entonces trabajo con niños y es muy divertido, porque dices. Esto, no, no, no, esto, no, no, no, pero de repente todos han visto no sé qué, o han tenido un rato para jugar, no sé qué juego, o han estado en internet viendo. Yo, pues ese rato que estamos echando en esto, hay que cambiar, hay que hacer algo, hay que moverse, hay que salir a jugar, hay que hacer otro tipo de acciones. Entonces esto es lo mismo, pero a los, a los mayores nos cuesta más, porque como no tenemos que darle explicaciones a nadie, pues nos, nos autosugestionamos y digo, no tengo tiempo. ¿Verdad? No tengo tiempo nunca. Yo es que no sé Me levanto a las 6 y media de la mañana y me faltan horas. O sea, <risa> es cuestión de creerme, no, no, no es por o sea, remir no, a nadie, ¿no? es cuestión de eso. De, de, de, si tenéis oportunidad, y me gustaría si lo conseguís, entre esta tarde y mañana yo ya sería feliz, en un folio en blanco, escribir vuestro día a día. Hacerlo. Es pues, un pequeño ejercicio, ¿vale? Primero vuestra actividad, que hago desde que me levanto, y luego en cada punto. No hace falta que lo apuntéis... He comido una nuez, pero aquí he comido. Pues me tomo un yogur, me tomo un tal. Y luego, siendo objetivos, lo miráis. Y, y si estáis satisfechos con lo que hacéis, perfecto. Si en algún momento dudáis, es que algo hay que cambiar. Yo así lo hice. Y bueno, a mí me funciona. A mí me funciona y eso para mí es fundamental. Sobre todo porque me hace sonreír más y tengo tiempo para todo que muchas veces es algo que nos falta. A la hora de comer, de verdad, yo no voy a ser quien os diga que no tenéis que comer algo, porque al final lo que se trata y de lo que tratamos nosotros, sobre todo y yo, es que comáis siempre, o que el mundo siempre coma, que todos comamos de forma equilibrada. Equilibrada quiere decir no que comamos todos lo mismo, sino que al final cada uno necesita algo diferente. A mí no me gusta, por ejemplo, no sé qué decir. El, pescado. A mí no me el gusta pescado. El pescado. Pues el pescado no me gusta. Bueno, ¿lo como? Vale. Lo tengo que comer. Pero no me gusta. Sin embargo, ¿qué hago? incorporo otra serie de nutrientes. Otra serie de productos con esos nutrientes. Entonces, si a mí no me gusta, no sé, ¿qué es lo que no te gusta a ti, por ejemplo? Pues no. no, no, te, no me gusta. ¿Te gusta todo? ¿O a ti? No, ¿Comes de todo? De todo. No hay nadie que tenga yo no, una... Yo no como ni carne ni pescado, soy vegetariano. Ni carne ni pescado, pero seguro que en tu dieta como incorporas... Como eh, arroces, pastas... Tienes todos los nuevas, niveles de proteína, tofu. todo. Claro. Pues eso es. O sea, a mí no me gusta, pues esto. Pues no lo como, no tengo por qué. O sea, eh, yo algo con lo que me he pegado siempre es cuando he ido a una consulta de, de un especialista, por así decirlo, siempre me decía lo que tenía que comer. No, a partir de ahora tienes que comer lentejas. Ya, pero señores, yo lentejas no me gustan. ¿eh? Entonces, ¿por qué tengo que comer lentejas? No, porque son buenas, ya. Pero, ¿qué es lo bueno de las lentejas? El, Por ejemplo, ¿no? El hierro lo puedes conseguir de, todos, de otros bueno, alimentos. Pues... Con lo cual, es que al final... Vale, entonces, es un poco eso. O sea, es un poco... La charla que queremos dar es un poco eso, concienciación de que... Que no hace falta irse todos a comer lo mismo, sino que lo que sí que me gustaría es que... Primero, sonreír todos. Y que comáis lo que os gusta, pero sobre todo que estéis nutridos. Es decir, que tengáis la sensación de acabar el día con esa sonrisa, con y pues, pues tengo energía para seguir haciendo no sé qué o que es diferente ¿vale? o sea eh, algo importante es sentirse feliz es mi única premisa en la vida es sentirme feliz cada día cuando acabo hoy soy feliz porque estoy aquí con vosotros lo cual os agradezco porque es verdad con el frío que haces sobre todo porque con que este que hayáis día hayáis salido de casa es importante entonces nada Preguntas que tengáis, dudas que tengáis, hábitos que creéis que se pueden ¿Hay cambiar. Que diferenciar entre comer y alimentarse? Sí, es distinto. Totalmente es totalmente distinto, ¿no? Porque oigo, oigo, oigo a gente decirlo. Es distinto. Eh, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Comer comes, o comes, Comer. Comes, es, comes, ¿Es comer por avaricia. Por... ¿Es comer por...? Gula. Es comer, es alimentarse. Cuando te alimentas, le estás metiendo a tu cuerpo los nutrientes que necesitas. Esos. Y esos nutrientes son los que es, las células, todo el cuerpo sí. funciona con esos nutrientes. Mm -hmm. Mientras que si comes, mmm, no tienes por qué estar alimentándote. Porque puedes estar comiendo yo qué sé cualquier cosa que no te aporta ningún nutriente. O que lo que te está aportando a tu cuerpo no le vale. Con lo cual lo va a desechar o se va a convertir en grasa. Sí. Sí. Entonces... Esa es la diferencia entre comer sí, y es alimentarse. Distingue, es distingue. O sea, alimentarse y nutrirse. Es que, es, es claro, es es que es el, cerebro, el cerebro te está diciendo tienes que comer más de esto cuando en realidad a lo mejor ni te hacía a falta. Ver, hay, es, que, es, que, es tratar de es, que... Hay, de Mira, hay una cosa y eso estamos todos de acuerdo que estamos manipulados. No, sí, escuchamos sí, sí. escucha sí, mucho al escucha. cerebro cuando tendríamos que escuchar más al cuerpo eso, a eso me refiero yo, eso es lo que te quiero decir el cuerpo es, es inteligente que... y el cuerpo cuando tiene una carencia de algo Nadie. te lo sí, va sabe, a pedir, te lo, a pedir. Eso me pasa lo que mucho pasa malo, es que, eh, es que eh, cuando tengo el tiempo del bocadillo y me como mis piezas de frutas ¿sí? pero el cerebro me dice que coma un poco de dulce entonces yo muchos días no puedo evitarlo y taz, lo, que tienes, no, lo que, tienes, no, lo que, tienes, es, no, que es comer... Lo que tendrías que hacer es comer fruta que sea más dulce, porque te está demandando azúcar. Pero esa azúcar, azúcar Entonces, le puedes meter con claro, una, fruta que, una fruta, fruta que sea más, más dulce, un plátano, por ejemplo. El plátano tiene mucha azúcar. Sí. mira cualquier cosa, todo tiene azúcar. Claro, pero es que es un problema. Porque al final que es adictivo fin, y que vivimos en una sociedad que de que, consumo. Eh, por adelgazar, por quitar. Si comemos mucho, comemos para dos veces el cuerpo dieta, habitualmente. O sea, y lo primero que hacían era quitarme toda la fruta todos los azúcares naturales. Pues es que el cuerpo necesita azúcar. Pero. No me para, puedes quitar la fruta. No para para que la ¿no? eh, Quise ir a un gimnasio. Sí. Para, para poder quitar pues pues pues explotado. Vale. En el gimnasio. Entonces lo primero que hacía me dijeron bueno lo primero que vamos a hacer es quitarte toda la fruta. Azúcares naturales. No, no, no. Todos los o sea, azúcares no, Yo, yo no, no puedo vivir sin fruta. No, es que no, en mi casa no puede faltar. Sin sin pues no ya habrá no solamente parte, tu cuerpo, ¿eh? No este. este necesita azúcar sí. para funcionar. Pero yo tengo que, que tener es. en mi casa fruta y comer un que sea una no. pieza de fruta. Pero estás y hablando esa, de fruta. a ver. veces una, una fruta de un producto es que es natural, distinto. un azúcar natural, que un azúcar sí. de cualquier alimento procesado por el azúcar refinado, este que te dan en todos los sitios, Entonces. De todas maneras, hay que tener mucho cuidado también. Porque tenemos que tener claro qué es lo que queremos. Qué tipo de claro. cuerpo queremos y para qué le queremos. No lo que queremos, sino para qué le queremos. O sea, tú puedes querer unas cosas, pero tu día a día no te puedes o sea, ver, Y esto quiero, quiero que quede un poco más claro. Es decir, Mira, tú no puedes, puedes tener el cuerpo de un culturista, ¿vale? no, querer, pretender... No, pero me prefiero. Tú sí. no puedes pretender el cuerpo de un culturista cuando tu día a día demanda un cuerpo de un atleta, que es distinto. Sí. Entonces, hay que ser coherentes. Si tú vas a un gimnasio, están acostumbrados a ciertas pautas. En los gimnasios, y te digo por qué, porque hemos estado todos, eh, yo con 20 años fui a un gimnasio, pesaba 65 kilos. Y lo que quería era engordar. Y no se lo creían. Yo quería engordar. O sea, y perdón con esto, pero yo parecía un adicto a las drogas. O sea, y, y yo quería engordar. Pues el tío, no había manera. No, no, que tú lo que tienes que hacer es más deporte muscular. no. Y es distinto. ¿Qué pasó? Bueno, pues con esa edad te dejas asesorar, lógicamente. No comí azúcares para nada. Era todo proteínas, todo carbohidratos, suprotinas, glutaminas, creatinas y todas las tinas. Todas las tinas me metí por el pecho. Todo pastillas, todo... O sea, todo así, química. claro que subes. Aminoácidos esenciales... Pero es... Y no esenciales... Es musculatura vacía. Eso es... Claro, pero ¿qué sucede? Que... Es un culto al cuerpo, es distinto. Nosotros claro. trabajamos desde la salud. Ellos trabajan desde la estética, sí. desde el, no, desde no, no, el culto eso, al cuerpo. Queremos cuerpos Entonces, sanos, no cuerpos de sí. 10. Tú quieres tener un cuerpo sano, que es lo que nosotros hablamos. Sí, eso, eso, eso. Que además va acompañado... Cuando, tú tienes el, cuando tu cuerpo está sano, créeme, se refleja. Igual no tienes un bíceps así, ni un pectoral enorme. No, sí. Pero estás equilibrado, tu cuerpo es... Cada uno es distinto, o sea, es imposible. Entonces en los gimnasios hay que tener cuidado porque lo primero que hacen es sustituir todo eso. Y te cargan de otras cosas. No, no ¿Por qué? Porque saben que tu desgaste muscular... Porque luego las dietas las dietas van acompañadas de los desgastes musculares, de las tablas. Saben que vas a necesitar 4 o 5 mil calorías de entrenamiento. Entonces, ¿qué hacen? Te eliminan la glucosa, te eliminan todos los azúcares y te meten carbohidratos y proteínas. Y si no las comes, no te preocupes que te las meten. Sí, no, te digo, pues, a ver, que yo lo he experimentado. Y, y sí funciona. Pero... Uh, sopesas y lo dices, vale, en decremento de que estoy castigando el hígado en exceso ya, ya, el páncreas, claro, claro, claro. entonces por eso siempre hablamos de cuerpos sanos, que luego se refleja porque al final es cuando tú estás ágil para subirte al trapecio, por ejemplo esa es la idea, ¿no? O sea, si un poquitín de aquí para sentirse uno flexible, ágil bien. yo trabajo bueno, con niños los fines de semana así, ¿eh? y yo llevo el ritmo de los niños, o sea, a mí lo más fácil es verme saltar, correr, jugar tirarme, subir, escalar o sea, yo tengo 44 años pues yo subo y bajo igual que ellos ¿Pero gracias a qué? Pues a que tú estás ya, digamos, eh, programado, ¿sabes? Yo, yo digo, yo no necesito ningún tipo de gimnasio. ¿Por qué? Porque al final mi día a día es suficiente. Es suficiente no por lo que haces, sino porque tu cuerpo sabe, es muy inteligente. O sea, eh, si tú estás acostumbrado a andar, tu cuerpo lo que le va a hacer es nutrir a las piernas, si estás acostumbrado, pues en este caso, como es tu caso, trabajar más con la parte superior, brazos probablemente, tal, o la espalda, pues se enfoca. En la espalda. Claro, entonces, los gimnasios están muy bien, y yo he sido carne del gimnasio muchos años, pero, coño, a ver, cuando llegas y estás, que te tienen que meter las camisas por aquí, y sacártelas por aquí porque no cabes en la camisa, echas a correr, como fue mi caso... Echas a correr 250 metros para perder el autobús y parece que te han matado porque no puedes coger el aire porque te ahogas y dices, "Oye, ¿para qué estoy en el gimnasio? Si no puedo correr, ¿sabes? Sí, sí, musculado, fuerte, lo que tú quieras. Pero realmente estoy nutrido, estoy preparado para mi día a día. No, pues entonces hay que ser objetivo. Por eso yo os digo, en ese folio en blanco, pum, pum, pum, pum, y es muy sencillo, ¿qué es lo que hago al día a día? ¿Y qué es lo que como? Y si está equilibrado, si veis que está equilibrado, está perfecto. Si veis que hay alguna carencia, pues hay que hacer algo. Es, es que el tema de los azúcares, el dulce y eso es, es peliagudo, decirle al cerebro eh, no. Pero es, como ¿Es una, una diciesta. ¿Es, sí, sí, es, sí, es, es, es, es una droga. droga. Sí, es, un sí, es una, ¿Es una droga. Yo es sí, sí, sí, sí, sí, como absolutamente de todo. Eh. Hasta la fecha no hay nada a lo que yo le diga no, no. Pero el dulce... A mí pues, a ver, pero pero me que, encanta el dulce, pero... Hay que comer de me, todo pero en no, justa medida. Pues no, porque es que si no, al final, metes un montón de azúcar y eso no... Hay es que, bueno. que comer de todo, pero en justa medida. Y luego eso, a ver, es un poco que se acostumbra a uno el cuerpo... Nosotros, mira, nosotros desarrollamos sistemas de nutrición que no son inmediatos. Normalmente el proceso más corto son cuatro meses. Sí, desde seis De reeducación. O sea, y coireme, ¿eh? Somos muy pesados Pero que sí? la gente no se da cuenta de Lo que ha tardado en aprender a andar Lo que ha tardado claro. en aprender ¿No? a leer Es que lo o sea, que... A ver, pero pues porque vivimos que en sí, una... Vivimos sí, si eh, no, sí, si si en la una realidad, sociedad Que lo queremos, que lo queremos o sea, en todo ya Así. No, claro. claro. Esto es como Eso es el todo Amazon bien, me bien. tarda 10 días en entregar Como me lo entrega el no. 11 estoy que me tiro luz, de los nervios. Lo, los lo queremos para ayer ¿No? Lo queremos para ayer todo. Yo con mi hijo tengo ciertas luchas Le he suprimido el azúcar blanco y le compro panela. Sí, claro. Las entradas no, es que se echan, porque claro, tiene que escucharlo. Sí, claro. La verdad es de las bueno, pero Sahoy, eso que es Pero, sí, pero sí, hay, sí, hay otras claro. maneras. Yo depende. Sí, yo, les entro, sí. yo muchas veces les entro. Algunos porque sí. quieren. Porque. Tú quieres necesitar menos horas para, para estudiar esto mm. y es una bobada. Sí, sí. Pues no tomes coca cola Claro. Me mm. miran así, pero ¿qué dices? Cuando no ¿cómo tomes, pero, pero, la no la tomes la la es? el, el, cuerpo es el sí, hombre. Si lo que pasa hay, es que madre. Y y y hay, no, hay, hay una, una sociedad. Igual ¿sí? la ¿La que la, la, la, la, la, la, la, la, la, la stevia. stevia. Es una gracia que Bueno, yo si tuviera que dejar de hacer comida en casa y No, no, no, no, no, bueno, 16, pero claro, aparte sí, que él ahora mismo, con el nivel de hormonas, hormonas que el, tiene y su ritmo el físico... Pero que eso no está que procesado procesado. Que las yo, desnudo, yo le llamo azúcar vivo porque le pones la no, y como que, es que, es el, que el, se es de concentración, lo notas una barbaridad. no, es lo mismo que es lo de. En cualquier otro tengo la varita. No, es que no soy su No, pero en general caña general. Sí, Lo que más se es más se que una especie piedra para pero bueno, tiene, tiene calorías. Sí, no, sí, sí. La stevia, por ejemplo, tiene utilizar, sí sí. sí. por ejemplo, la stevia a altas temperaturas, no la claro. es tóxica. Sí. sí, hay que tener cuidado sí. también no. con sí, sí. Es que no, la, no, por eso la elaboración sí, de determinados todo, no, no, productos hay que también. Hay que tener con una alternativa. es que normalmente, no se engaño, yo me cojo mi azúcar de toda la vida, cucharadita de azúcar y ya está que es que hay veces que nos, nos vamos demasiado allá, ¿Vale? Yo creo que no hay que irse tampoco a los extremos. Los extremos nunca son buenos tampoco. Entonces no te vas a comer o no te vas a coger tres cucharadas. Seguro que lo hago y lo hago así como sí. fuera. Pues ahí sí que consigues más tarde. Mm -hmm. a, a, sí, pero bueno, sí, sí. no no es yo, eso, es un que es poco equilibrarse. Tampoco es cuestión de ser no, drástico en, en esta vida. Es pues, muy es muy es... No, es que a partir de ahora no voy a comer esto. No, hombre, hay que comer un poco de todo, lo que pasa es que lo que hay que hacer es adecuarlo. Y sobre todo... Antes de comer. Y eso suelo explicar, es algo que siempre, ¿verdad? La fruta. ¿La fruta siempre nos han educado? Dice que la fruta más o menos cuando ha de comerse. Nosotros sí, es una, una de... siempre decimos, la fruta así, la... nos han educado para comerla después. Sí, es, esa es de... vale. sí, la fruta sí. es aconsejable comerla antes. ¿Por qué? La media mañana, media mañana. hora antes, por lo menos, por los azúcares que tiene. Perdona, que Yo sí que pediría que hablase solamente un grupo, para que todos nos enteremos de todo. Vale, hablábamos un poco del tema de la fruta. De la fruta que... Digamos que cuándo es mejor comerla, ¿no? Eh, nosotros aconsejamos siempre media horita antes de la comida principal, por así decirlo. ¿Por qué? Por los azúcares que tiene la fruta. Y luego porque lo que hace es preparar al estómago para la comida que viene después. Liberas jugos gástricos, con lo cual eh, ya está preparado el estómago para cuando viene la comida copiosa, por así decirlo, el primer plato. Ya el estómago está trabajando, la digestión es mucho más mejor más suave, que si lo comes al final. Si comes al final la fruta es buena, la fruta siempre es buena, pero si la comes al final, eh, digamos que no obtienes lo mejor de la fruta. La digestión va a ser más lenta, porque Me el azúcar... Vale. Eh, Tarda más en es procesarlo, especial. es de distinto tipo de azúcar. Otra cosa, eh, si podemos evitar eh, eh, macedonias, por así decirlo, es decir, no mezclemos fruta. frutas... No las frutas porque tienen, todas tienen diferente tipo de azúcar. Entonces, el estómago a la hora de procesarlo, a la hora de digerirlo, trabaja en exceso. Entonces, puedes comerte. No, eso es. Puedes comerte lo que quieras de verdad de fruta, pero procuremos no combinarlas. Que siempre se hace el típico cóctel y tal. Y que, no, es que Está súper rico. Pero. Eh, sabemos que la digestión es más lenta. Entonces, bueno, pues si podemos evitarlo. En algún momento, mejor. Pero el zumo, por ejemplo, sí que... El zumo natural. Sí, zumo de naranja por las mañanas es bueno. Ah, por man... la mañana. Sí, sí, ese por Pero la mañana como... te... De es que hecho, te es, te aconsejable, a... no, pues bueno, es aconsejable. no es aconsejable Yo el desayuno ¿Eh? es la tosta, una tosta normalmente, no, no. con su aceite. Uh, no, hay veces que he hecho tomate, no, no. depende. Luego, depende del día, una infusión o un vaso de leche o... y no, una pieza de fruta. Bien en zumo o bien troceada. Yo, yo empiezo siempre con el zumo. Primero el zumo y luego desayuno. O sea, que una mazuma lo ofrecen hecha allí natural para desayunar. A ver, sí, pero que el proceso de digestión pa es más leve. Sí, Vas, Vas a tardar con va va el, el cuerpo para o la, la carne, fruta va a es buena más siempre. metamilizada. Sí, sí, lo que claro. pasa es que a la hora de digerirlo, sí. depende, te puede resultar un poco más pesado. Entonces lo que intentamos es que el estómago trabaje, sí, pero que tampoco trabaje en exceso. Entonces, por eso la fruta antes, porque te anticipa a la comida principal, los azúcares los metabolizas primero. Vale, es que siempre nos lo han hecho al revés. Lo Ajá. último, el postre y la fruta. Sí, de toda la vida. Yo prefiero para merendar. Sí, o a media mañana. Lo ideal es a media no me mañana blusa, o a media tarde. tarde. Yo a media, lo que es la merienda, yo normalmente como fruta. Ajá. O, a media a mañana o me también. cojo a veces también. que igual depende de dónde esté pues eh, normalmente siempre nos pilla por ahí sí. porque si alguien, si alguien sí. quiere ir un día por donde estamos, es difícil tiene que llamarnos por teléfono sí. <risa> estamos se todo se el día por ahí, ahí. sí eh, estamos todo el día normalmente haciendo pues, cosas y gestiones entonces es complicado localizarnos en la nave eh, un poco eh, vives el día entonces dices, ¿dónde estoy? pues igual no llevas siempre la fruta yo no soy partidario de llevar tupper porque a mí me gusta comer la fruta cuando me apetece. Entonces, muchas veces me pillan en el mercado. Entonces, pues entras al mercado, compras ¿No? un par de ¿Sí peras, o si te gusta la manzana, manzana, ¿Sí? eh, o te, por las mañanas, o no sé, o sea... Tampoco hay que ser esclavo. No se come a las 7 y son así y 2 minutos y no he comido. ¿Sí? Pues no pasa nada tampoco, hombre. ¿Sí? A ver, normalmente de 4 horas, 5 horas entre ingesta e ingesta, esta alimentación, ¿vale? ¿Se puede mezclar las frutas? Lo mismo se han batido que con el natural, por ejemplo, sí. el como una pera y luego un plátano, o lo que sea, es perfecto. Se puede, se puede mezclar todo, lo que te digo es eso, lo que decimos es porque tiene diferentes tipos de azúcares, entonces la digestión, pero como es combinación, más lenta. La digestión no es, es más una lenta perfecta, el de hecho hay... Más lento. Pero vamos, de... que se puede, se puede. De hecho, si quieres cargarte de vitaminas, te vas combinando diferentes frutas, yo, hay veces que eh, hago una así un poco un puré verde asqueroso, que es, es si es verde sí. asqueroso, porque empiezo a espinacas, sí, bueno, sí. empiezo a echarle Año, zumo de Año. una piña. Yo todavía he y entonces, hago un Viene zumo yo. Yo no ahí. verde que te vale para rebocar, sí, si te la pared. No sé. Está muy bien porque tienes carga pues, de antioxidantes, de. Entonces, bueno, pues. A ese día de detoxificación, a lo mejor, o lo que te digo, igual hay un día que has ido, tenido un compromiso de cena o de comida, tal, y el día siguiente estás como muy pesado, y necesitas pues, que el estómago esté relajado, entonces, pues, embatido, por ejemplo, o un puré y tal. Pero vamos, que hay otras formas, aparte de eso. De puré. verdad, es de verdad. Tiene una sí, pinta sobre sí. la... Sí. El ¿Y verde tú no, no lo has visto, yo lo he visto ya, sí. y de verdad que sirve para revocar. Yo, pues, ¿Cómo no se puede tomar la eso? La ah, sí. Sí, sí, me yo hago no muchos no batidos no. de espinacas y tengo muchos problemas de estómago y me han dicho que yo que no puedo. Que la... ¿Por la espinaca? La espinaca y todo, todos los vegetales que sean crudos. Eh... Y luego Pero tiene unas fibras. Claro, tiene muchas fibras, entonces digo, es que... Sí. Eh, qué bueno y qué no bueno, o sea, ah. pues se supone que te estás tomando la, la, los vegetales... Mm. cuando bueno, es que luego que ya claro, depende de cada persona. Es, es, como... es que hay gente que le sienta bien la, la dieta claro. crudo-vegana, crudo pero hay gente que no. Claro. no. Y claro. De claro. desde claro. luego, dependiendo de... a ver, todas las personas, cada persona tiene diferentes de patologías, tú tienes el de estómago, de entonces de hay que mirar... A ver qué es lo que te sienta bien. Nosotros hablamos en, en términos general, general, siempre, claro. O sea, en general. A ver, por eh, ejemplo, contando hay... con que una persona no tenga del estómago, no tenga tal. Los batidos verdes han dado claro. mucho problema de estómago. Pero, pero porque llevan a doble digestión. A ver, las la verduras, digamos, llevan a doble digestión. Y es por un lado digieres para que nos entendamos un poco la hoja en sí, pero claro, llevan los tallos. Los tallos llevan una, un proceso de digestión diferente. Las hebras, lo que es el entonces eh, es más lenta, es como una segunda digestión, entonces el estómago está trabajando constantemente. De hecho, muchas dietas eh, que te incrementan o que te, te fomentan determinados vegetales es porque son saciantes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Al cerebro. Engañamos al cerebro porque nuestro estómago está trabajando. Lo que está haciendo es trabajar sobre las fibras sobrantes del vegetal, para que me entendáis. No sé si se me entiende más o menos, ¿vale? Entonces, son saciantes. El proceso de digestión en determinados vegetales es más largo. Entre ellos pinacas, alcachofas, que normalmente es lo que hay veces que decimos, ah, yo me acuerdo de la famosa dieta de la alcachofa. Sí, sí, sí, sí. hacer una cosa que muy buena y ya está. Y ya está, porque es un caldo de temperatura. Y fuera, sí, si sí, es que es así. sale un poco de más. Coges bates y el puré. ¿Y esta vez qué se va? Es puerro, puer, zanahoria, si quieres, cebolla y un poco de patata Lo cueces. Lo cueces y ya sí, haces un puré y, ah, sí. y ya está. Haces mucha cantidad de bates y te queda un puré un poco líquido y está buenísimo. Acompañado siempre con algo más. ¿eh? Bueno, sí, sí, se va a batido verde, alternativo. eso? Ya, a ver, ya te digo. Yo lo que hago es eso. Yo c lo llamo batido verde porque Begoña lo ha visto. Sí, es que hubo un tiempo hace unos años que se pusieron muy de moda los los, ¿Los verdes sí. Sí, sí. pero han dado muchos problemas de, de estómago hmm. yo conozco varias personas bueno personas que algunas en concreto habían tenido además anorexia y demás y, y entonces a varias de las que habían tenido antes anorexia o lo tienes de por vida como dicen ellas luego les dieron problemas de estómago complicados pero, y a otras personas que no tienen nada que ver ¿eh? no <risa> pero que te ah, quiero ya. decir porque porque eso porque mmm, de pronto, ponemos a licuar, porque esto lo hacían en licuados, los, los batidos, lo sí, sí, sí, no hacían sí, en licuadora. Ponemos a licuar, todo. de todo, no pongáis cebolla. Que ya lo he probado yo. No pongáis cebolla porque se anda muy mal. <risa> de yo lo he intentado una vez, me tuve que volver para casa. Porque sí, es que, ¿eh? No le pongáis cebolla en el licuado. Bueno, oye, uno prueba y aprende, ¿no? Pero bueno, ahora, ahora, el otro día, el último que escuchaba es esta, la dieta de la cebolla esta. Y yo ah, lo estaba escuchando. Una dieta de cebolla, sí, no, dieta de cebolla sí. ¿no lo habéis escuchado? No, no. no. hay por favor. no bueno, sí. hay una dieta que ha salido hace poco, no sé, nada de estas revistas de gente fabulosa. La dieta de cebolla era sobre todo cebolla cocida entonces eh, te basabas en comer cebolla yo decía... Qué triste, ¿no? No, está, está, está bien, a ver y, y esto, esto, esto, esto lo, lo... voy a ser en este aspecto, voy a ser un poco malo, está bien está bien porque luego viene a vernos a nosotros está bien es verdad, tú escuchas de todo, la del puerro o la de no sé qué, pero si es que no, o sea, creerme, hay que comer de todo eso lo explico a mucha gente, hay que comer de todo en justa medida y acorde con tu vida pero no puedes basarte de repente, de hoy me he metido un comilón que no veas, y mañana porque sí de repente le voy a meter durante una semana al cuerpo al alcachofas. Que lo ha habido, que lo conocemos todos. ¿Qué sucede? Que a la semana tu cuerpo está bajo mínimos, estás enfadado con la vida, no has conseguido el resultado, porque encima todo va por lo mismo, con lo cual el efecto rebote es brutal, porque comes lo que no habías comido en toda la semana un día. Entonces, no, vamos a ser. Yo creo que, creo que el ser humano tiene un cerebro por algo diferente. No, y lo que yo siempre digo que comer sano no tiene que ser aburrido. Puedes ya hacer es. unas comidas sanas, riquísimas, divertidas. divertidas o sea, no es el típico filete a la plancha, no, es que puedes hacer de, de mil formas diferentes. ¿Tiene mm. algo que ver con, el, con el, los pulmones, el, el respiratorio? A ver, yo, mi de... niño es asmático. Mi niño es asmático. Sí. Y yo, lo de los remedios, casi siempre lo pongo pues a prueba. A mí no me ha funcionado mi niño es asmático, y él me decía, no, parte la cebolla y sí, bueno, en la mesita. Y a, mí me a mí no va a funcionar. Y mira, que sali y he salido varias veces corriendo para el hospital. O sea, o sea, o sea, hay muchos bulos también. Te digo esto porque yo en cierta ocasión subiendo a lo que es el naranjo de bulnes, el urriello, mm. después de mis tres horas y pico, mi paliza, mis treinta y tantos grados de temperatura, llegas allí, un montón de gente que lo que van es a escalar, mm. y... Y claro, todos allí mataos de la paliza y llega un señor, bueno, un señor, un tío de 30 años, sacar de su, de su mochila una cebolla mm. y comérsela a bocaos como si fuera una manzana. ¿Qué bueno, ¿Qué yo tengo te un primo que el, por las ¿Tien? mañanas ¿Tien? lo que hace es meterse tres o cuatro ajos crudos. Oye, Luego eso ya... Mira, ¿todos ¿sabes, ¿Sabes lo que es eso? ¿Conocéis el efecto placebo todos? Sí. Mm. Vale, pues esto es algo parecido. Tu, sí, mente, tu mente sin, funciona así. Mira, yo esta mañana se lo decía a Begoña, eh, mi padre tiene set, 68 años el hombre y, y es autosugestionable, digamos. Entonces, le dolía todo, hace cuatro días le dolía todos los huesos del cuerpo. A la media hora de tomarse una pastilla de colágeno dejaron de dolerle. ¿Crees que eso es verdad? ¿creéis que eso es inmediato? No, al final es el cerebro. Es el funciona, que dice a... eh, te has tomado esto, ya estás curado y él ya empezó a ponerse como si nada que digo yo claro, al final sí, claro, no, no, ¿por lo... digo ah, que, que, sí. hay, claro, que claro. hay que ser ah, claro, claro. hay, hay que ser coherente? al final si tu mente si tu cerebro está funcionando en estado óptimo de verdad creerme que es que es que solo se puede funcionar, o sea, solo puedes obtener beneficios, es decir, es el cerebro que te manda. Pues a este hombre le funciona lo de la cebolla como a otro un interruptor. Yo he visto cosas de todo, creo. Sí, yo es que entiendo que el hombre rápidamente, o sea, le ves dar dos mordiscos y luego le vuelves la espalda. Es lo que quiera, pero por no ver Beneficioso. Persona, comerse una cebolla entera así a bocaos. Pues yo no le había preguntado por qué se la comía, vete tú no. a saber, igual sabe algo que no. nosotros no sabemos, no tenemos nada. No, pues yo me con él y le di la espalda. <risa> no, bueno, Porque, vamos, yo pues no, no, me no. estaba entrando de todo. No, Pero que es como yo no comiendo cebolla, eh. ¿Cuál estaba haciendo? Pero sí, feliz. Ahí. A lo mejor otra cosa. Beneficioso. Oye, a lo mejor quedado. a él le funciona sí, porque cebolla, le activa ya. determinado tipo de es hormona. O determinado allí, tipo llegas, de... Pues falta de aire porque estás para arriba, cargado pero, con no, todo no, aquello que iba a cargar. Pero cargado. no tiene nada que ver. O sea, comer la cebolla para... No tiene nada que ver con que... No tiene nada que, que ver con que, a que, que sabes, tu capacidad pulmonar ahora A recuperarte antes, nada de eso. No tiene nada que ver con que tu capacidad pulmonar que yo sepa no, vamos a... No, no, yo... Vamos, preguntado. Te digo, sí, no, sí, porque... sí, a mí, vez me, vez. Me, han explicado. A mí me lo contó, a, país, a, oh. a mí me lo contaron, una, pues eso, el típico remedio de la abuela, ¿no? Sí. No, que el niño cuando empieza y tal, parte la cebolla. Pues ya, ya me cansaba, he partido kilos de cebolla y mi niño no estaba igual. Nada. Y se lo ponía aquí y aquí y así y lo troceaba y... Te da igual, a ver, eh, sí si es cierto que ciertos alimentos desprenden una serie de... De, decirte, de gases, de aromas, de como tú quieras, quieras determinarlo, ¿no? Y eso puede fomentar que, pues a lo mejor, tus vías nasales se despejen porque se hidratan. O, o que tengas esa sensación, que tampoco es real. O sea, realmente es la sensación. A mí funciona como no funciona Y creo que comerla no tendrá que ver nada más. Porque aparte que es diferente sistema. Uno es el sí, sistema sí, claro, respiratorio claro, y otro digestivo. O sea, una cosa es que tú lo muerdas y sí, te lo comas. Y otra el, cosa es que. que tal... Te Lo huela, no sé. Yo, a mí no me ha funcionado. Si alguien le ha funcionado, pues oye, genial. ¿Quién para él? A mí no me ha funcionado. Ya... A ver, la cebolla es voy a hacer un sí. pero, Natural. Podría ¿no? ser el... simplemente para por saber, evitar dolores. No, con no, por eso, el, al morder el. A que a él le funcione. aroma este le abre. Igual no. es un hábito, tío. pues te digo, o sea, eso ya depende. Eso le de vaya a feliz, ¿vale? Bueno, ahora eso que si me no hacéis el favor lo apuntáis y ya sería extraordinario que esta noche os acordaseis de escribir pues hago esto desde que me levanto y como esto y compensarlo, mirarlo si veis alguna cosa que se puede mejorar me intentar mejorarlo porque al final, si llegamos cansados si llegamos, de verdad, y creerme eh, nosotros tenemos, ¿verdad? alguna persona que trabaja en la hostelería que mm. nos decía Oh, es que yo llegué a las 7 de la tarde y ya no puedo con la vida. Normal. Empezamos a mirar. Es que desayunas hasta ahora y no comes nada. Luego, en la hostelería, no sé si alguien trabaja en la hostelería. Un, la hostelería puedes pasar 8 horas sin comer nada. ¿Y, es... y picas aquí y sigues. Y estás poniendo un café a este y coges una galletita. Y entonces no estás comiendo. Entonces, esta mujer, claro, ¿qué sucedía? Que no, no comían, no comían. Entonces, claro, se pasaba 10 horas sin comer nada. No Hacía nivel de energía descendía entonces es un poco habitar habituar perdón habituarse a cambiar de hábitos cada uno tenemos unos hábitos y eso es más o menos lo que veníamos un poco a explicar acostumbrarnos a esos hábitos no solamente de comer ejercicio procurar incrementar el ejercicio acorde con con lo que es vuestra actividad física yo a los abuelos les digo aunque metas media hora de caminata me vale aunque sea para tomarte el vino en el bar del fondo pero muévete ¿Sabes? Yo me acuerdo, mi abuelo con 96 años murió de hombro, y yo le hacía andar por el pasillo del portal. Son 7 metros, ¿vale? Que no es mucho, son 7 metros. Pero cuando tú has hecho el esfuerzo de levantarte, con 96 años, o en este caso 95 tenía, de levantarte, salir hasta la puerta, caminar el pasillo tres o cuatro veces y volver, tu mente se ha activado. Ha hecho algo diferente. ¿De acuerdo? Entonces, al final, es un poco mantener ese tipo de rutinas. O sea, si te quedas... Si, si ejercicio físico realmente no era, porque para él no era un ejercicio físico. Pero bueno, salía de su rutina, su cerebro cambiaba, su, su hábito cambiaba, ¿no? que era importante. Pues al final verdad, es eso. Yo creo que el problema grande que tenemos también es en los trabajos que tenemos, que son la gran mayoría... Quitando excepciones que son sedentarios. Sí. Pues pasamos más tiempo sentados que de pie, como sí. se suele decir. Sí. Entonces, eso. Y que, bueno, de ver, hecho... y, que, y que sales y que alternas y que bueno. <risa> ah, pero eso es lo que menos hacemos. Salir que alternar sí, es lo que sí. menos hacemos. <risa> pero en general, en general, consumimos sí. mucho más de lo que quemamos. De sí. manera, si tenemos una vida se muy se sedentaria, nuestro problema, día a día es muy sedentario. Es gran que Por eso te digo que al final os digo que si tenéis la, la posibilidad de incrementar ese sí, pequeño sí. hábito de decir. Sí, sí, se nota. Yo lo digo, ¿eh? Yo, y soy sincero, yo no miento, yo no subo andando más que dos veces a la semana, a lo mejor. Pero bajar bajo todos los días los 11 pisos, les bajo andando. Ando mucho, me muevo bastante procuro Oye, moverme más. Sobre todo porque me encuentro bien, sí. ¿Me, me encuentro mucho más, más tranquilo. Luego yo llego a casa y hago 20 minutos de elíptica de, elíptica, de estática, pues que parece una tontería, que probablemente, no, probablemente no, realmente como ejercicio, pues no, no funciona, porque normalmente hasta la media hora cualquier deporte hasta la media hora no empiezas a, a, a digamos que a, a quemar energía ¿no? pero bueno te mueves un poco el, tu sangre está activándose te oxigena más el cuerpo eh, se oxigena tu cerebro en, en que creas el hábito eh, luego el día que no sales el cuerpo lo pide lo pide y no lo lo pide, que no lo sea, te castiga como no lo hagas te castiga jolín que si has acostumbrado al hábito en tu día a día al final el cuerpo sí. te lo pide Mira, yo he empezado ahora en yoga. No lo había practicado jamás. Jamás había practicado yoga. Yo mañana. Y, y empezado, y la verdad, me ha gustado. O sea, no es un deporte, o sea, no es un ejercicio, no eh, digamos, agresivo para el cuerpo. Y sin embargo, pues me ha sorprendido. Eh, nivel no me de, el nivel de exigencia, digamos. Entonces, bueno, pues, pues es, al final es hacer algo, ¿sabes? Es lo que te decía. Yo he estado en la escuela de circo... Y me he subido por el trapecio y aquello era físico. Y por las telas. Y es físico. Es físico y es mental. Y técnico. Bueno, y sí, pero mental, yo era por desbloquear. Yo siempre he tenido miedos. A ver, yo siempre sí. he sido gordo. Siempre. O sea, de hecho, mi apodo era el gordi. Entonces, hasta los 17, 18 años. Que empecé a salir y lo quemaba todo. <risa> <risa> pero sí es cierto que eso también tienes muchos bloqueos. Físicamente... Porque muchas veces dices... O sea, yo veo gente que dice... No, en eso no lo hago yo. Son bloqueos, sí, es miedo, pues son miedos. Es que no hay ninguna diferencia, y lo ves, porque dices, bueno, pues igual no tienes mucha fuerza, mira, mejor. Pero si tienes fuerza de sobra, gente que está sobradísima de fuerza, dices, no, tío, es que te puedes subir en el trapecinato, no hay ningún problema. Pero hay otro problema, y es que te juegas. O sea, la... es tu hay un momento local. que estás jugando con el cuerpo y hay otro momento en que estás jugando con la mente. No sé si conoces el Slackline, las, las sí. cintas, para caminar sobre las cintas. Cuando tú aprendes a caminar sobre una cinta, bueno, es una pasada, pero hay una parte del ejercicio que, que es mental, es absolutamente mental. Mm -hmm. Es físico, claro, hace falta un equilibrio. Si estás en equilibrio, no te caes. Y si no estás en equilibrio, te caes, no hay duda. Es automático. Creer no es, es poder. Habré puesto <risa> bien la cadera para caer en el yoga, no, a mí no hay duda. Lo has puesto mal, te caes automáticamente. Pero claro, tú lo haces hasta altura. Pero cuando tú quieres poner una cinta a 30, 40, 50 metros del suelo... Uh -huh. Sí, ahí es te igual. subes en una cita que en el suelo tú haces sin más. Pero es el miedo al final. Claro, Pero que lo que estás jugando es con otra parte, es con esa no. parte de la mente, es con claro. esa parte de puedo o no puedo enfrentarme con esto, con mis miedos. Uh -huh. Y luego ahí también miren cuánto... cuánto yo me acuerdo que demás, ¿no? Pero bueno. el primer día que me subí un trapecio estaba a un metro y medio. O sea, yo llegaba de rodillas casi, o sea, metro y medio, ¿no? Cuando me subieron en el trapecio a cinco metros, y era el mismo trapecio, exactamente el mismo arriba. ejercicio, pero un poco más arriba. Pues este de aquí me bloqueó. Pero me bloqueó de me bloqueó. O sea, y no era capaz. Entonces claro hasta que, que consigues que... ese bloqueo, eliminarle, pero es así todo en la abajo. vida. Todos tenemos miedos. Y, y, y a Dios gracias, que todos tenemos algunos miedos. ¿no? Bueno. Lo que hay que hacer es ir superándolos poco a poco. O sea, ahí sí que es muy fácil. Una vez que te acostumbras y todos vamos superando. Yo creo que... Eh, en, en la etapa o, o más o menos donde nos movemos ahora mismo en este tipo de sociedad nos fomenta cada vez ser más competitivos, mm -hmm. para eso tienes que superarte todos los días un poco más ¿no? y sin embargo lo que yo he aprendido es que a quien más tengo que temer es a mí mismo o sea, realmente yo me, me condiciono, o sea, no hay nadie que me yo soy capaz de hacer lo que yo me proponga hacer, no, pues esto es igual, o sea, eh, eh, nuestro cerebro al final es el, el, digamos, el órgano más fuerte y para que él esté pleno lo que tenemos que hacer es trabajarle. Eh, es así. Entonces nosotros por eso trabajamos desde los hábitos, desde la costumbre. Por eso nuestros sistemas, digamos, mínimos son cuatro meses. ¿Por qué? Porque es que consideramos que es, las 16 semanas es el tiempo óptimo para que tu cuerpo y tu mente estén una en sincronía. Entonces, y que te levantas, yo por ejemplo ya, ¿verdad? Nosotros paramos ya sin darte cuenta dices once y media, pum, el almuerzo. No, es que no me llevo la hora, ya, tengo pum. hambre, Uy, Almuerzo. A la Entre las once y media y el, a las doce, es que... paramos, no ya no almorzamos. Depende, si hay veces frutas, si hay veces eso. Depende. Pero ya te ha hecho ese hábito, ya te has hecho esa rutina. Eso es lo importante, coger esas rutinas en la vida, ¿no? Para que al final te hace estar tranquilo, sobre todo cuando ya tienes la rutina no piensas. Claro, es automático. Exacto automático, entonces cuando ya tienes el hábito de salir a hacer deporte por la playa, de salir a pasear, de coger el hábito de lectura o sea, yo me levanto a las seis y media de la mañana y, y, y yo convivo con mis padres y a veces que alucinan porque me levanto y me pongo a leer ¿pero qué haces a las seis y media de la mañana? pues es cuando tengo el cerebro funcionando entonces me levanto y lo primero que hago es leer un rato una hora, 45 minutos ya me he acostumbrado el día que no lo hago me siento extraño pues esto es lo mismo. Cuando tú te acostumbras a hacer algo, el cuerpo te lo demanda. Porque el cerebro te está diciendo, eso es lo normal. Estás en tu ámbito de confort y eso es lo que tienes que hacer. Entonces, eso es lo que procuramos. Eso es lo que conseguimos. Y eso nos hace prepararnos para otras cosas. Es así de sencillo. Si cuando vosotros no lo veréis en vuestro día a día, llega un momento que estáis acostumbrados a lo mismo. Y lo haces de manera repetitiva. Cuando sales de esas rutinas, cuando dices, uy, ¿no? pues, pues es lo mismo, alimentarse de la misma manera coger esos hábitos y e intentar que sean lo más saludables posibles no sé si alguien tiene alguna pregunta o lo que sea o, o... Yo por favor. Sí. Es que me he llegado un poco tarde y me he perdido saber dónde se os puede seguir o dónde eh, bueno estar. nosotros lo nosotros probado. lo que tenemos es eh, bueno nosotros vamos por toda la provincia directamente lo que pasa es que tenemos un sitio que es en eh, no sé si conocéis Obsession es una nave de skate y tal ah, sí. bueno pues nosotros tenemos arriba la eh, lo que es la oficina Pero ahora os damos tarjetas porque la verdad es que en la oficina, oficina estamos poco por no bueno, decir nada Es que, es que realmente no <risa> es una oficina Es como el, tú llegas allí, nos sentamos, charlamos y, y hay una mesa y apuntamos mesa mesa y tal en, ¿Presentes en alguna en Facebook? o no. alguna ¿tú? No Tenemos nuestros Facebook vale. personales no, no, no. Y, nosotros, no, no, no. y tal nosotros, Pero, nosotros, pero también, bueno, yo, tengo unas tarjetas. yo tengo una página en Facebook Que pues hablo de hábitos saludables Pongo recetas sanas y ricas sí, y Divertidas tal, Como bien para vivir mejor entonces de la otra manera si os dejamos unas tarjetas y tal si les damos unas tarjetas si cualquier duda sobre todo eso intentamos ayudar a cambiar esos pequeños hábitos hay gente nosotros mira nos hemos dado cuenta que el mayor, la mayor parte no está contenta con lo que hace o con los resultados que obtiene con lo que hace que es distinto entonces lo que intentamos es qué es lo que quieres esto, yo quiero llegar al final del día de verdad con energía hay gente que dice, no, yo quiero yo quiero estar feliz, yo quiero sonreír y tal, y tener esa vitalidad entonces, te das cuenta que al final es un desgaste o yo o sea, quiero adelgazar o yo quiero engordar o ya hay yo quien quiere modificar que el, cuerpo el cuerpo vez, para un lado o para, para el otro cosa, también es viable pero va todo en consonancia entonces nosotros lo que hacemos es ese asesoramiento te vamos guiando mm. somos muy pesados, sí, somos muy pesados sí. porque lo somos <ríe> pero luego la verdad es que es muy divertido porque eh, metemos el dedo en el ojo al principio, y luego quedamos para tomar cafés si y... Sí, ayer, por ejemplo, hemos estado con Laura, una chica que empezó desesperada, y ahora es como... está todo el día allí por ahí nosotros, o sea... Sí, es más, ella misma se riñe. No, lo he hecho mal, lo sé, lo sé, lo sé. O sea, ya está en ese nivel en el que sabe que lo está haciendo, o que no lo ha hecho bien, digamos del todo... Entonces ella misma ya se va corrigiendo, se con lo cual ya es fantástico porque tú mismo te vas dando cuenta, ¿Ah? ya no me necesitas, si eres tú la que eres dueña de tu sí. vida ¿no? o, el, o dueño de tu vida. Entonces nosotros lo que, es, lo que hacemos es encauzarte, luego ya nosotros encantados de que tú seas quien te maneje. ¿Ah? Hay quien necesita más tiempo y hay quien necesita menos. Yo he necesitado dos años y pico, hay quien necesita seis meses, cuatro meses, Es depende un poco de todos y luego lo importante es eso, coger los hábitos. Y disfrutarlo, sobre todo disfrutarlo, que no nos sea una carga, que no nos sea una pesadez, que no estemos todo el día, pff, pff, estoy deseando que esto acabe, ¿Vale? que hay muchas veces que, que, a ver si acaba esto, a ver si acaba esto, ay me quedan tres semanas, ay me quedan dos semanas, y estás deseando, y el último día haces, a ah, tomar vientos, y te metes una paella así de grande. <risa> es verdad, es decir, que es que lo sé por experiencia, porque lo hemos hecho más o menos, entonces... Por eso intentamos cambiar algo diferente. A medida que muchas charlas, muchas de las charlas que tenemos son sobre todo casi psicológicas. ¿sabes? Es un poco de dar ánimos. En esos momentos, sí. motivación, un poco de eso de que Joder, no puedo más. Pues es que no sí, noto que esto funcione... Es que la dieta es muy duro, entonces... Es, es que, que nosotros no claro. hacemos dieta. dieta. Jolín, es que me estás comiendo la tentación al lado y yo no claro. me el cuerno. O sea, claro, pero es por eso, porque comes <risa> el puerro. Claro, es que, al es final que necesitas... un que nosotros un poco no... Humoral, sí, nosotros, nosotros la no la damos dietas de entrada. No, no nosotros nosotros de dieta, cambiamos. Pero que te, sí, pero sí, es muy difícil. Sí, por eso hay que cambiar los hábitos. Pues es así, como dejar de fumar y que tu pareja fume. Claro, es que no me estás ayudando, ¿no? Es lo mismo. Es, es diferente. De todas maneras, eso. Ahora nos dejamos unas tarjetas y si alguien quiere luego a Petit Comité alguna consulta o lo que sea, bueno, entonces encantado. Sí, nosotros ¿vale? lo que llevamos básicamente es un programa de salud primaria. Sí. ¿vale? Y a partir de ahí, pues tenemos. Tenemos un sueño. Realmente tenemos un sueño. Tenemos mucho, tenemos mucho, mucho, un sueño. Tenemos nos hemos cosas. planteado intentar cambiar los hábitos al mayor número de personas posibles, pero acorde con cada uno. Es decir, no un hábito generalizado. Yo. En este caso, Begoña trabaja más con adultos y yo trabajo más con niños y e intento hacerlo de una manera sistemática. O sea, les, no les obligo, pero sí les condiciono. Reconozco. Les voy condicionando. mi primera tal. Quería ir por los colegios por ejemplo porque muchos niños mm. hoy en día se quedan a comer mi hijos, comedores se muchos años hasta que ha podido ir venir solo y demás ser un poco más mm. independiente a comer en el colegio pues pero claro, hay, ahí ya se está pero, haciendo sí. eh ahí ya se está claro, haciendo pues, tienes, mucho siempre hay algún niño con algún tipo aunque en general comen todos de todos siempre luego tienes algún niño pues celíaco o sí intolerancias algún tipo de, algún tipo de... de mm. demás, ¿no? ya te digo que yo tengo yo tengo al niño mío que es el campeolo, sí. que se lo lleva todo al huevo, a los frutos secos, a la rutina no, no. de la leche, el a los ácaros, ¿no? o sea, sí, sí, aprendí, aprendí, mira, yo me tiré. bueno, no solo yo, mi mujeres mujer igual, estuvo de, no sé si conocéis el Carrefour, las estanterías de galletas, sí, bueno. bueno, pues nos vimos todas, todas claro, de punta claro. a punta, porque todas las que hay, y mira que hay, solo había una, unas, solo unas no que pudieran, que pudiera, pues eran las de cueta, no me acordaré cuál era porque luego ya... Pero solo había unas. Leches no podíamos comprar ninguna, ningún supermercado, ningún centro comercial, de ningún sitio. Uf, toda volario eh, Claro, olvídate de embutidos porque tienen proteína de leche. Envídate de cualquier tipo de derivados. Carnes de ternera, olvídate. Todo carne de ternera y vaca, olvídate. Proteína de la leche. Eh, huevo, claro, que no tiene huevo. O trazas de huevo. Es que es brutal. Es o sea, por eso te digo que si nos damos cuenta en la nutrición, te das dices, madre mía, ¿qué hago? ¿No como? No como, realmente no como. Entonces, por eso yo soy más partidario de consumo cercano. Si conocéis, pues eso, alguien que por, por tiene verdura. Y además están encantados. O sea, yo tengo a los vecinos que alguno cultiva y tal, que están deseando. Pero si es que además, digo, si es que esta fruta, que no es que esté buena, es que encima tiene dosis extra de cariño. Si es que es mejor. ¿Sabes? Y, y de probar una otra, y no, yo he hecho la prueba... Mantienen tradiciones... Sí. Eh, Fomentas, además, fomenta, algo fomenta. que es fundamental, el comercio dentro de tu núcleo. ¿vale? Porque esos 3 kilos de verdura que tú has comprado, fomenta el dinero se lo ha remunerado a él, que él va a comprar al de la leche, o se lo compra, no sé qué. Al final creamos... Mira, yo he vivido durante 10 años en Cabezón de la Sal. Y algo que tiene muy arraigado, no sé si alguien dice por allí o conoce por allí algo que tiene muy arraigado, que además lo hacen en el eslogan, ¿eh? Cuidado, ¿eh? que los tienen cuadrados. Compra en tu pueblo, te dicen. Desde, pero además les educan así. Compra en tu ah, pueblo, compra a tu vecino, porque tu vecino a lo mejor luego te va a pedir a ti. Claro, claro, Entonces fomentan ese tipo de consumo. De hecho, creo que, que hace, hace hace, hasta hace dos años, ya es no ha, de calidad. dos años, creo, no entró un centro, ahí no ha entrado una superficie, y entró un mercadona en de esos. Muy grande. Pero hasta hace un par de años o algo así, o sí, si me equivoco, más o menos por ahí. Había un lupa a las afueras, que pertenecía al pueblo de al lado, pero, bueno, pero era... Lupas lupa de casa, digamos. Sí, pero, sí, pero, de aquí, nos... cariño... pero me refiero a que, que fomentan el consumo. De hecho, yo sigo encontrando fondo? allí con pequeños comercios, pequeñas tiendas de alimentación de toda la vida. Mira, no sé si lo conocéis, si tenéis oportunidad, de verdad, iros a Autoria a la tienda de Pepín. Es la tienda de toda la vida, donde tú entras, tienes el bar, el mostrador, el los chorizos, el no sé qué, no sé cuánto, y las galletas camperas, y te meten a la trastienda y, y tienes el pa papel higiénico, no sé qué o sea, la tienda de toda la vida. Pero es que la mayor parte del producto es de la zona. Es el que vende las lechugas porque sí, tiene las lechugas la al y se las da no para que las venda. El que tiene los tomates y se les pone ahí para que les venda. El que las patatas, lo mismo. Entonces, son sitios esos que te gustan. Pues eso es lo que intento yo también, que intentemos consumir. De dentro de, <risa> de nuestro <risa> entorno, porque es muy cómodo. Fomentas ese intercambio también. Y joder, es muy gratificante y sobre todo porque tienes calidad, créeme Es la diferencia en calidad si tenéis opción un día de coger sí. una lechuga, ¿eh? De verdad, una lechuga al vecino y una lechuga en cualquier supermercado. Y haces así y te coges. Pero además así, haces así, on, sí, on. Sí, y ya verás todo nevada de supermercado. créeme no, hombre, y evitar la huella ecológica, sí, de no, sí. un que... de huella de 5.000 kilómetros. Que... Es un poco sí, eso, es que vayáis como, viendo como, un poco las situaciones. Cuánto combustible ha gastado sí. esa papá Ya.